sobre innovación eh, y el ecosistema del emprendimiento en el Perú y cómo va a eh, configurarse este luego de este virus que nos está volviendo locos a todos. ¿no? Eh, les recordamos, por favor, que pueden hacer preguntas por el chat, hagan sus preguntas por, por, por el chat. Eh, eh, además, también pueden seguirnos en nuestras redes para enterarse de los siguientes eventos. En una o dos semanas vamos a tener un evento eh, muy interesante sobre, eh, bueno, apoyando a, a litigio sin Corbata, un evento sobre justicia digital en el cual van a participar gente del Laboratorio de Innovación Legal de la Universidad de Los Andes de Colombia, súper recomendable. Y nada, les cedo el paso a, a Adriana y a, y a Miguel Morachimo para que presenten el primer panel, ¿no? Buenísimo. Gracias, Pipe. Acabo de ver que estaba silenciada. Hola con todos. Buenas noches. Eh, bueno, ya eh, Felipe lo dijo. Esta es la tercera sesión de abogados en cuarentena. Este, y ahora vamos a hablar de los emprendimientos post-cuarentena. ¿no? ¿Qué está pasando con las empresas que son emprendimientos nacionales basados en tecnología? ¿Qué, qué está pasando ahora y qué va a pasar después de esa cuarentena, después de este aislamiento social? Eh, los planes, los desafíos y las oportunidades también. Vamos a empezar con Desiree Alaisa. Desiree es eh, la cabeza de sit by EY eh, y nos va a comentar un poco de los retos eh, que trae la pandemia al escenario de las aceleradoras de startups y las oportunidades en el ecosistema también. Así que nada, Desiree, te doy la palabra. Genial, muchas gracias, Adri. Gracias a todos, gracias a Alia Hacker por invitarnos. Efectivamente, soy Cira Laisa y, y Sit by Y, que es una nueva área que, que se ha implementado dentro de Erstein de Young, del, del gran Erstein Young a nivel global, y viene trabajando dentro de la Así que si sí, me da unos segundos, arrancamos. Creo que ahí. Sí. Lo pueden ver. Sí, súper. Sí. Entonces, de traernos. Vamos a tomar el, el marco de lo que implica el venture capital, de lo que implica una startup, y todos estos actores que juegan en redondo una, para un ecosistema de desarrollo para poder... aprovechar eh, hacia, hacia lo que todos buscamos. ¿No? Desarrollar el país con una velocidad y una atracción que... Que, que está covid esa es eh, la, lo que nos, les contaba un poco de si igual para, para que se están creando a partir de las necesidades que surgen en estos nuevos emprendimientos o empresas basados en innovación y y es que igual eh, en algún momento se da cuenta que que no tenía atención directa hacia un perfil o un, eh, eh, que implica el emprendimiento dinámico de alto impacto, que es impacto, o empresas sociales también llamadas. Y también a, a, las, a las MIPES en general, ¿no? Y en ese sentido es que. Seed by Y, a nivel ATAM, comienza a desarrollar un espacio que busca sumarse al impulso de este ecosistema de inversionales pero con un enfoque multidisciplinario. La idea es hoy en día que funciona el, el ecosistema. importante que, que manejemos. A ver, perdón. Dale. Entonces, creo que es importante que manejemos cómo, eh, cómo de alguna forma hoy en día las respuestas social, eh, la, bueno, sociales y, y medioambientales y económicas requieren soluciones eh, 360, ¿no? Cómo estamos necesitando hoy soluciones legales que estén alineados a, a buscar un enfoque de negocios, pero también alineados a poder generar un valor agregado, alineados a generar innovación. Y en ese sentido, hemos diseñado algunos productos, hemos diseñado algunos servicios dirigidos puntualmente a todos los actores de este mundo del Venture Capital. Y el Venture Capital no es mucho más que la inversión hacia startups y hacia ese tipo de, de modelos de negocio innovadores. Eh, por supuesto, lo que buscamos, ya lo decía, tiene que ver con generar un, un, un grupo de emprendimientos que realmente ofrezcan valor agregado y que puedan resolver problemas que, sobre todo hoy, bajo la coyuntura que vivimos, eh, son necesarios, ¿no? Eh, en ese sentido, contarles un poco de startups y cómo es que nosotros venimos dividiendo a las startups para saber cuál es, eh, cuál es el estadio en el que se encuentran y por tanto, cuáles son las necesidades que pueden tener en esos estadios o en esas etapas de crecimiento. Para empezar, la startup tiene cuatro características particulares. Eh, una de ellas tiene que ver con la escalabilidad la importancia de que puedan ser escalables. Y en ese sentido se requiere, por supuesto, considerar que los modelos de negocio tienen que ser flexibles y tienen que también eh, estar en capacidad de ajustarse a, algunas, a los marcos regulatorios de distintas comunidades. ¿no? El, la idea de, de tener que, que salir del país y cruzar fronteras y hacer modelos de negocio innovadores con enfoque global o cuanto menos regional es fundamental. O sea, si, si tu modelo de negocio está alineado a solucionar el problema de Lima Metropolitana, vamos eh, reducidos en capacidad de, de levantar rondas de inversión, por lo menos. ¿no? Lo siguiente es que tiene que tener un crecimiento exponencial, y de esto hablábamos hace poco con, con PECAP, con la Asociación de, de Capital Semilla y Emprendedores del país, y, y justo este, se determinaba que, Hoy en día lo atractivo de una startup es que tenga un crecimiento por lo menos de 40% anual. Y eso es muy importante para poder considerar que están en un ciclo de vida dentro de, de la etapa de inversión y inversión de una startup. Luego tiene la temporalidad que implica el hecho de que desde el comienzo de, tu, de la generación del modelo de negocio, esto eh, debe tener una, un, una fecha eh, de exit potencial. ¿No? Tú haces un modelo de negocio pensando en cuánto tiempo de tu inversión y de tu etapa de desinversión vas a llegar a un momento de éxito, eh, como por ejemplo quizá puedan conocer el caso de Cinepapaya en el Perú, que es un caso emblemático, si bien hablábamos de startups antes y había venture capital antes, eh, la verdad que este es un hito que marca un antes y un después, por lo menos en, en la cultura de, innova de, de innovación y emprendimiento dentro del país. Y, y finalmente, tienes el tema de la innovación que es fundamental, ¿no? Ya lo decía, innovación no solo implica temas digitales, por supuesto, y esto es importante decirlo porque tienes muchísimo potencial en el Perú con relación al tipo de innovación que puedes forjar para generar innovación de Perú para el mundo, ¿no? O sea, si hablamos de agro, biodiversidad, agua, etc., por ahí va el, el valor agregado que, que deberíamos considerar en, en, en enfocar esfuerzos ¿no? a nivel país. Eh, bueno, rápidamente contarles que entre esas etapas, lo ven abajo, tienes el ciclo de vida que va desde incubación, que es un, la idea, o sea, tú tienes una buena idea y a partir de eso puedes generar eh, un buen prototipo de negocio o un prototipo de, de producto, servicio o proceso, ah, luego tendrías la etapa de validación en el mercado de tu prototipo, que tiene que ver con la aceleración, la aceleración, las aceleradoras que tanto han escuchado que apoyan a, los, a estos emprendimientos. Realmente las empresas se constituyen en este, en este, en este medio, ¿no? entre la incubación y la aceleración. Luego de ello tienes la, la etapa de scale up, growth o crecimiento, donde normalmente salen, a, cruzan fronteras las startups y, y empiezan a agarrar una atracción muy buena. Y finalmente el éxito. Y bueno, en el tipo de inversión, empiezas en presemilla semilla alineado con más o menos el ciclo de vida, es pre-semilla, semilla. en el medio tienes inversionistas ángeles, que lo que te ofrecen es un smart capital. ¿Y qué es esto? Es, es la idea de que no solamente viene un inversionista a darte capital, sino adicionalmente viene con todo su conocimiento, con toda su red de, de contactos y negocios en la espalda para que tú puedas seguir creciendo. Eh, y bueno, finalmente manejas fondos de Venture Capital, y hoy en día existen oportunidades de fondos eh, de Venture Capital importantes, porque tenemos un, un, una reciente, entre comillas, buena noticia por parte del ecosistema peruano, en donde el Estado peruano ya ha, eh, ha creado el fondo de fondos de Venture Capital, y le ha colocado 70 millones de soles, y a partir de esto van a colocar certificados de participación en varios fondos privados o públicos, que estos a su vez van a invertir en startups. Eh, y bueno, finalmente el IPO o Exit tan eh, requerido por, por, por todos estos emprendimientos. Dentro de los drivers del ecosistema, aquí no me quiero detener mucho, no crean que voy a parar en cada uno de los circulitos, eh, pero lo importante es que, el marco regulatorio ahí está bien marcado, es importantísimo que todos estos actores eh, sean una especie de soporte para, para el ecosistema emprendedor y emprendedor innovador también y que las políticas públicas también se alineen en ese sentido, ¿no? por ejemplo tienes programas como, no sé, en los 90 tenías el programa de Yosma en, en, en Israel que, que creó todo lo que hoy en es Israel en 50 años de innovación. ¿no? Eh, y, y por el otro lado, tienes oportunidades también dentro del marco regulatorio, por ejemplo, de Inglaterra, donde... y que permiten y motivan a, a, a invertir en capital de riesgo, como también le llaman a la inversión en startups, porque es correcto, si bien es un riesgo mayor, también tienen bastante mayor oportunidad de generar una rentabilidad súper. ¿no? Entonces ahí hablamos de los fondos, del financiamiento, de la cultura, de las aceleradoras incubadoras. Hubo una ley eh, en donde, este, de alguna forma, eh, exigen que las universidades eh, tengan hoy en día centros de emprendimiento, casi en su totalidad y, y a nivel nacional. Entonces, esto es una súper oportunidad para generar justamente lo que está más arriba de la presentación que, que tiene que ver con capital humano, ¿no? La importancia de generar talento y de también eh, aterrizarlo en el país, dejarlo en el país, porque a veces, claro, por falta de financiamiento se nos va mucho talento innovador y eso es lo que, lo que deberíamos buscar que este ecosistema pueda mantener dentro de, de, del país. Dentro de las oportunidades, por supuesto, hay muchas y han habido varios, varia, varios desafíos eh, que han surgido, por supuesto, como en todas las industrias eh, dentro del Venture Capital. Y, y, dentro de, y quería ir rápido hacia las oportunidades. Una de esas está alineada con el Corporate Venturing, que así se llama. Y, y la oportunidad de que los clientes que ustedes suelen ver o, o de pronto las empresas que puedan estar eh, teniendo un giro o un tipo de, de, de negocio que no necesariamente está alineado o manejo un spin off eh, en materia de innovación, pues pueda tener un enganche o una suerte de match con las startups. Y en este sentido, pues manejamos distintas formas de hacerlo, ¿no? Y, y se pueden crear... Eh, Puede hacerse un coworking puede haber una etapa de, de aceleración donde la empresa se convierte en un catalizador de los proyectos, como por ejemplo Guaira dentro de Telefónica. Tienes el partnership que puede generarse entre una gran empresa y una startup para poder sacar adelante eh, un, un modelo de negocio. Entre ellos, por ejemplo, este, puse uno que me acercó, ¿no? y la verdad que, que es portafolio, es, que es un un creador de, de, de, de maratones y de challenges virtuales, lo que hace es un, es un match con el comercio para que puedan generar mayor industria fitness virtual, ¿no? eh, A partir de eso también tienes temas de corporate VC en donde se generan fondos a partir de las empresas o ya las fusiones y adquisiciones que hay desde las empresas hacia las startups. Y finalmente, con esto este, voy, a, voy acabando, eh, me interesaba que pudiéramos ver todos juntos de qué se trata las nuevas oportunidades que surgen a partir de eh, esta coyuntura difícil para todos, sin duda, y que nos exige a todos una oportunidad por un lado y un desafío de regenerar eh, y, y reinventar un poco soluciones que estén alineadas a las necesidades del nuevo consumidor, ¿no? del nuevo, de las prioridades de, de, de un nuevo humano que requiere cosas diferentes. Y en ese sentido, pues aquí vemos un, un resultado de, de trabajo que se hizo con relación a, a lo que pasó hace un mes en, en China, posterior a, a, al auge de, del COVID-19, ¿no? Y, y creo que es una oportunidad importante de considerar estas, estas líneas de negocio que tienen que ver con las oportunidades post-Covid y tienen que ver, por supuesto, con el ejercicio online, delivery de restaurantes, delivery de comestibles, videojuegos y demás, ¿no? Eh, entonces, bueno, nada, hay eh, un sinnúmero de, de motivos por los cuales podríamos hablar de que el Venture Capital es una oportunidad eh, y, y creo que es relevante que, que hoy en día tengamos esta conversación dentro de, de Liga de Hackers para que también sea una oportunidad para todos los que estamos presentes. ¿no? Eh, con eso eh, estaría eh, terminando mi presentación. De hecho, vamos a hablar alguna data más, pero como Morachimo me ha, me ha cortado el tiempo, entonces no puedo hablar Pero espero haberles dado por lo menos un framework interesante de la materia. Gracias. Gracias a ti, Desin. Súper interesante los insights y también cómo es importante ver eh, no solo los retos que implica la coyuntura de la pandemia, sino las oportunidades que se abren. ¿no? Como hay una reorganización de las prioridades para las personas, se abre ido otro frente a de oportunidades. Entonces, eso también hay que tenerlo mapeado. Muchas gracias, Este, Miki. Y yo creo que, justo deciré en su última lámina, listaba estas nuevas oportunidades de mercado que, que la transición, luego de la, del estado de emergencia, abre para eh, negocios, para emprendimientos. Pero a mí me hace mucho... me da mucha curiosidad entender si estas oportunidades de mercado también se reflejan en oportunidades legales o en un contexto y un marco legal lo suficientemente permeable para permitir que estas oportunidades de mercado sean efectivamente aprovechadas por emprendimientos en el mundo y particularmente en nuestro país, ¿no? en donde algunos de esos sectores y algunos de esos mercados todavía no estaban despegando. Y precisamente para hablarnos un poco más sobre cómo estas oportunidades de mercado pueden ser aprovechadas eh, en nuestro país por emprendedores peruanos, por emprendimientos peruanos, nos acompaña esta noche también Álvaro Castro Lora, él es eh, socio de Sumara Hub Legal, que es una firma eh, de abogados especializada precisamente en Derecho y Tecnología. Y él nos va a hablar un poco de los desafíos y oportunidades eh, que presenta para los emprendedores eh, desde el punto de vista legal este nuevo escenario. Eh, te escuchamos, Álvaro. Hola, ¿me escuchan bien? Perfecto. Voy a intentar lo que hice hace un rato, este, contra la opinión de, de Miguel, eh, voy a presentar la pantalla. Eh, lo que están viendo es una pequeña presentación que preparé, ¿no? Y lo que yo quiero comentarles un poco lo que ha significado en nuestra, en mi experiencia, eh, el impacto en los negocios, en las startups de esta, del COVID, ¿cierto? Las la medidas de aislamiento social y lo que se han derivado de, de, de, del COVID-19, ¿no? Lo primero recordar que una startup normalmente es una, una, una PyME, una mipe una pequeña empresa, este, con gran capacidad de escalabilidad, evidentemente, y que puede estar en distintos etapas, pero normalmente con una empresa pequeña. Entonces, de algún momento a otro, la empresa pare, deje de operar, a menos que haya estado aún de las este, actividades esenciales que sacó la, el gobierno, significa pues eh, dejar de generar ingresos en algunos casos. No todos, evidentemente, pero en algunos sí. Entonces, lo primero que vimos eh, con nuestros clientes y con, con este, gente mentoreada por nosotros o, o de la red de, de inversionistas con los que trabajamos es que hubo una gran dificultad para, para abordar los temas, los costos laborales y tributarios, ¿no? Eh, la, el gobierno sacó una serie de medidas a nivel de eh, que ustedes ya habrán escuchado: eh, como la, primero el tema de, la, de poder tomar vacaciones, la, la suspensión perfecta de labores, el tema de poder retiro de las CTS la licencia con goce, eh, la subvención del 35% de las remuneraciones hasta 1.500 soles, el este, retiro de las FPs, no que uno, uno tras de otro, y una serie de medidas para facilitar la vida al empleado, a esa persona. Y de otro lado, algún tipo de medidas para el lado de los, de, al mismo tiempo, de los empleadores, las empresas que se en la disyuntiva de tener tal vez que despedir este, personas, ¿no? A, a su equipo, ¿no? Y entonces, esto es particularmente dedicado a una startup, porque las startups, se supone que por su tipo de modelo de negocio, están basados en el talento, o sea, no es cualquier eh, eh, no, no es cualquier tipo de empleado, si es un empleado, normalmente con alguna información interesante tecnológica, entonces esos como que no abundan y ciertamente desprenderse de estas personas eh, no solamente es algo una mala noticia para el empleado sino también para el startup. Entonces ahí viene el tema de que oye qué se hace del mundo del punto de vista la ley que te permite hacer. Y claro muchas startups descubrieron o se enteraron en ese momento que era muy difícil eh, eh, medidas totalmente unilaterales como reducción de sueldo unilateral o despidos unilaterales, porque para comenzar habían contratado en muchos casos mal. O sea, la contratación laboral estaba mal hecha. En pocas palabras, se había usado, usado y abusado de la famosa figura de los recibos por horarios, ¿no? Entonces, que no es ninguna figura laboral y que además tiene, trae unas contingencias este, en, en materia de costos importantes. Entonces, las empresas se dieron el problema, las startups es, oye, seguimos operando con un gran costo o nos despedir, despedimos gente con un gran costo, porque habíamos contratado mal, o llegamos a acuerdos, ¿no? Entonces creo que con las semanas, el camino de los acuerdos con los, con los empleados, con el, con el equipo humano, ha sido un poquito el, el, el, el, la vía más este, elegida, y entonces eso incluye, pues, reducción de sueldos, reducción de jornada, de vacaciones, etcétera, etcétera, para permitir que la compañía se mantenga a flote. Lo mismo del lado tributario, medidas tributarias aprobadas por el gobierno, este, o el, la liberación de la cuenta de tracciones, el fraccionamiento tributario, la prórroga de los plazos de declaración y pago de impuesto a la renta, son varias medidas que han sido eh, eh, básicamente para permitirle a las empresas tener este oxígeno que les permita llegar al momento en el cual se retoman las actividades. Eh, eso en cuanto a costos. En cuanto a acceso a financiamientos, bueno, creo que todos hemos escuchado eh, los fondos, el, el FAMIPE, el Fondo Reactiva Perú, este, eh, el Fondo Crecer, ¿no es cierto? que son distintos programas de acceso a distintos montos de financiamiento canalizados por distintos tipos de empresas, ¿no? eh, bancos, cooperativas, eh, eh, eh, empresas de factory, pero que al final apuntan a permitir acceder a que estas empresas accedan a financiamiento que les permite financiamiento más barato, coberturado de una manera, de una manera por, por el Estado, eh, que les permita llegar, aguantar, o sea, tener ese oxígeno para llegar al momento en el cual este, vuelvan a retomarse las operaciones. Eh, eh, eh, así que, bueno, evidentemente se escucha, yo escucho muchos comentarios de, bueno, de que el proceso es lento, que los bancos se demoran, que, este, porque al final no es que el, el Estado está prestando directamente el dinero, el dinero lo está prestando los bancos con recurso A, con cargo A, con garantía A, dinero del Estado. Pero entonces sí hay que ir, ir al banco, hay que ir a la financiera, hay que ir a la cooperativa, y eso sin sus tiempos, ¿no? Entonces, ahí hay un reto. Eh, eh, hay distintas coberturas, no voy a entrar una por una, no, no, no viene no al caso, no lo quiero marear, pero sí les puedo decir que eh, para mí, para mí como ha sido toda una nueva, una nueva experiencia, yo cuando comencé la, mi, mi carrera, digamos, pues, a, las prácticas, ahí a fines de los noventas este estaba muy en moda el tema concursal, porque las empresas pues, quebraban a raíz de la crisis del 98, el, el fenómeno del 98, la crisis rusa... Entonces, eh, el 99, 2000 era, era pues, este, la época dorada de los sábados de quiebras eh, eh, y las empresas quebraban todo el tiempo, ¿no? Salían del mercado, de las insolvencias. Entonces, ya no estaba muy acostumbrado a ver empresas, eh, al menos masivamente, con esos problemas y menos pequeños emprendimientos. Entonces, eh, tuve el caso de una, una amiga de una amiga que tenía una pequeña este, empresa una, un colegio una, un centro de enseñanza en inglés y que me llamó a hacer unas preguntas sobre cómo manejar su deuda con trabajadores, porque no estaba teniendo ingresos y no sabía un poquito qué iba a hacer de su vida. Entonces, yo comencé a darle un poco consejos eh, técnicos, ¿no es cierto? Diciéndole, bueno, hasta dónde alcanzaba su responsabilidad como, como gerente, como accionista, ¿no? El velo, el velo societario, no te preocupes, no te, van a quitar, no te van a quitar nada más que tu aporte al capital. Y después de un rato me di cuenta, pues, que estaba dando una consultoría, unos consejos eh, bastante fríos, ¿no? Porque luego le escuché hablar. Y era una persona realmente afectada, que, que, que estaba viendo el proyecto de su vida, que se iba por, que se iba por el caño, ¿no es cierto? Que si era una persona, era una española que se iba a regresar a Perú, a España, después de 15 años en Perú, con una mano delante y otra atrás, porque el proyecto de su vida se iba a, a, al tacho. Entonces, sumamente triste, porque ahí me di cuenta, pues, que es distinto, posiblemente una empresa mucho más grande, este, seguro que tiene un mayor impacto social, pero pues el accionariado está mucho más difundido, las, los gerentes no son los dueños del empleado. Pierde un puesto de trabajo, pero no es el dueño. cambio, el emprendedor que pierde su proyecto, es este, eh, que pierde, lo, ¿no cierto? Su sueño, lo que le ha puesto pues, el tiempo, su familia, es, es, es muy doloroso, ¿no? Entonces, tal vez los abogados no estábamos, estábamos acostumbrados a lidiar con ese tipo de, de situaciones de, de, de, de quiebra de, de negocios, de emprendimientos este, mucho, más, mucho más personales, si quiere decirlo así, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido un tema que ha sido una, una novedad para mí. Eh, y del lado de los temas contractuales, muy interesante, ¿no? Ahora todos habrán escuchado en el caso discutir sobre la famosa ca caso fortuito fuerza mayor, ¿no? Concepto que todos escuchamos en la universidad eh, o aprendimos en la universidad, pero difícilmente vimos eh, discutido en la práctica, salvo que nos dediquemos a litigios, ¿no? O los abogados que debemos financiamiento, la, fa la famosa este efecto socialmente adverso o evento socialmente adverso, que parecía una cláusula esotérica que los abogados discutían solo por perder el tiempo pues ahora se escuche mucho, ¿no? ¿Cuál es el, este, es el co... Hay quienes dicen si es que es, el, es la pandemia misma lo que es un caso fortuito o son las medidas de aislamiento del gobierno. Y eso tiene un montón de efectos, tanto en grandes cooperaciones como en el día a día. ¿Qué pasa con los colegios? Los papás no quieren pagar, o lo mismo, el colegio quiere seguir pagando porque tiene más costos. ¿Qué pasa con los alquileres? ¿Qué pasa si el alquiler es de vivienda o qué pasa si es que es de oficina? ¿No es cierto? ¿Qui ¿Quién asume la, la carga de la... ¿Quién asume la, el, el, el efecto económico de que no, haya, no se pueda usar el, el, la oficina o que el inquilino no tenga dinero para pagar? Entonces, hay discusiones muy interesantes, pero que son, a diferencia de otras épocas, en las que de repente el problema de algunos, hoy es el problema de casi todos. ¿no? Esta es una, una nueva normalidad que tenemos que enfrentar y es muy difícil porque ahora involucra aspectos, este, digamos, nos toca cercanamente. Ya no es una consulta legal de alguien lejano, sino es alguien más bien cercano. Y, y, y lo último que quería comentar es el tema de oportunidades y retos de la economía en la digitalización. ¿no? Creo que el hecho de estar encerrados y no poder salir ha demostrado pues, que el, no estar, el que la economía no, sea, no esté digitalizada representaba, representa un riesgo grave, un riesgo de continuidad de negocio. Los negocios que no pueden continuar, que no pueden operar en forma remota, que no pueden operar en forma digital, pues están sufriendo muchísimo, ¿no? Y, y entidades privadas, entidades públicas, el trabajo remoto. Y, y aquí hay, quiero dar unos cuatro ejemplos muy concretos. ¿no? Primero, la regulación FITE que casi no tenemos, pero el tema de la ley de crowdfunding que, que se aprobó en enero y que se va a reglamentar este año, va a ser una buena, eh, eh, que te, una, una, una medida para ver cuál es, el, cuál es el humor del regulador acerca de si quiere promocionar, quiere promover mecanismos alternativos de financiamiento eh, eh, o si quiere más bien restringir y quiere proteger un poco, bueno en nombre de la protección del inversionista también se protege un mercado financiero bastante concentrado que tenemos. Eh, en esa misma norma, el decreto 013 de 2020, que se aprobó el decreto 013 se liberó la tasa de interés para operaciones fuera del sistema financiero en el caso de operaciones de mercado capitales pero también préstamos colocados por a través de plataforma de crowdfunding, lo cual es muy interesante porque había existido siempre el monopolio del sistema bancario respecto a tener la, una libertad en la tasa de interés que se cobra por sus préstamos, lo cual es muy interesante, vamos a ver qué oportunidades gener, se genera ahí. El tema de la, de la protección eh, de datos personales es algo que se está discutiendo mucho, ¿no es cierto?, porque casi todas las, las, las, las soluciones digitales se basan en data y mucha de esa data es data personal, entonces aquí viene eh, la discusión acerca de los límites del acceso a esa data, eh, si es que el Estado... Eh, puede o no usar esa data, ¿qué pasa, con, qué pasa con los intereses de los particulares y qué pasa cuando hay intereses, digamos, eh, eh, generales, ¿no es cierto?, este, que pueden o no eh, eh, chocar en algún escenario con la protección de datos personales. Es, es, es, es una discusión muy concreta. Y por último, el tema del e-commerce. Creo que todos habrán visto ayer, salió las normas de, de Produce para reinicio de actividades de e-commerce y la regla era que solamente van a poder salir establecimientos que, que, que hayan facturado el año pasado 3 millones de soles y que tengan al menos, al menos dos establecimientos, dos locales, ¿no? Lo cual deja fuera casi todas las, las startups que se dedican a e-commerce. Entonces hay, un, hay un, eh, una falta de comprensión del lado del Estado de qué es, cuál es el mercado del e-commerce, cuál es, cuál es ese mercado que está re pretendiendo regular, ¿no? Lo mismo con el tema de los repartidores de delivery, este, se han dejado fuera por ahora las apps, a los aplicativos, posiblemente haya razones para, para sostener que necesitaban un protocolo propio, pero eh, sin duda hay una preocupación de que no, el Estado no termine de comprender estos negocios digitales y creo que eso es, eso es hacia ahí es que tenemos que, que apuntar esfuerzo, ¿no? que el Estado entienda, que el Estado aprenda y, este, y de esa manera eh, eh, creo que, que, que, creo que es, es la forma en la cual eh, podemos llevar la economía digital al siguiente nivel en este país y eso es todo, espero haber cumplido los 15 minutos Buenísimo, muchas gracias Álvaro este bueno ahora este, les doy el pase a los chicos de Cambisa es la primera casa de cambio digital en país muchos ya lo conocen están con nosotros ahora Daniel Nifas y Fernando Ruiz y que nos van a explicar lo que, han, eh, lo que nos han expuesto de Cire y agarro pero ya al, a la experiencia, ¿no? ¿Cuáles son esos retos como emprendedores? ¿Cuáles son esas oportunidades que han podido mapear como emprendedores? Y también, ¿cuál es el mindset que le toca adoptar ahora al emprendedor en el marco de toda esa crisis este, traída por la, por la pandemia? Entonces, les doy la palabra, chicos. Gracias, Adri. Bueno, gracias antes que nada por toda su invitación, excelentes presentaciones antes de decir de Álvaro. Eh, bueno, en primer lugar, creo que yo también no, no planeaba en verdad presentar algo, pero sí justo tengo una presentación que, que va acorde al tema eh, y me gustaría enfocarla en base a todo lo que se ha hablado. A ver, voy a presentar mi pantalla. Bien, este, bueno, en primer lugar creo que la situación es una situación de crisis, de cambios. Eh, el COVID ha traído a, al mercado una serie de, de, de cambios y de oportunidades y sobre todo trae al hoy lo que se planeaba para que venga todavía en, en unos años más. ¿no? Entonces hay una experiencia de personas, por un lado, emprendedores que de repente tenían una idea y no saben qué hacer con ella, o emprendedores que están pivoteando su negocio, o empresas que tienen un gap muy alto entre las ventas tradicionales con las ventas eh, por e-commerce. Hace poco me junté con una empresa que, que tiene sus ventas significaban tradicionales, el 98% y en e-commerce solamente el 2%. Entonces, en general van a haber muchas experiencias así. Creo que, en ese sentido, eh, mi presentación no va tanto en la línea de, de lo que va a pasar o hacia dónde va a ir, sino más en la línea del mindset que debe tener un emprendedor en estos momentos. Y un poco la experiencia de habernos juntado con varios emprendedores en este, en este tiempo eh, que, que están como en esta incertidumbre de no saber qué hacer y por dónde ir. Creo que... Por ejemplo, un, un estudio que vi hace poco eh, en Ipsos que me sorprendió bastante, es que la intención de compra en lo digital va a aumentar en promedio 21%, y eh, al contrario, la intención de compra en el sector retail, en supermercados, perdón, en, en, super, en centros comerciales, va a caer un 61%. Entonces, así de, así de fuerte va a ser, y definitivamente este, esta experiencia va a cambiar los hábitos de las personas. En el caso de Cambista, básicamente eh, creo que los retos que hemos asumido no ha sido tanto de, de, de pivotear la idea como otros emprendedores en este momento, sino más bien de, de atender la demanda ¿no? y, y poder estar preparados para el aumento de demanda que hay hoy en día. Eh, creo que en, a nivel de adquisición, efectivamente la recurrencia del cambio ha bajado, pero a nivel de adquisición de usuarios ha triplicado en solamente un mes. Entonces, demanda de nosotros unos retos distintos quizás a otro tipo de emprendimientos. Me imagino que experiencias similares a las nuestras las puede tener Creana u otras empresas que sí, eh, de alguna manera, puedan aprovechar la oportunidad que es, o la crisis que está pasando. ¿no? Yo, en verdad, no, quería, no quiero entrar al detalle de esto, tampoco voy a hacer una clase ni nada, simplemente quiero contarles, en base a lo que hemos escuchado de, de emprendimientos que vienen con su Canva, con su idea de negocio en, una, en un armado así, ¿en qué están fallando? Y más aún, ¿en qué están fallando en estos momentos en, que son críticos para poder hacer la estrategia de un negocio? Este es un poco el canvas que, que es de Cambista, eh, en general. Creo que lo más fácil de, de encontrar para un emprendedor es el problema, la solución, la propuesta de valor, la ventaja competitiva, los canales y el segmento de clientes. Esto es lo más sencillo. Pero lo más difícil, y creo que está alineado también a la, a la presentación de Deciré, es para un emprendedor, cómo hacer que, por un lado, yo escale lo, mucho más rápido, y por otro lado, poder conseguir esa inversión que estoy buscando, ese Smart Money que hablaba Deciré. Y creo que el error principal eh, viene de no mapear estas tres cosas. Y aquí hay un, hay un punto importante que Fernando, Fernando de hecho, lo, lo, lo conoce mejor que yo, que es esta nueva estructura de eh, camellos y unicornios. ¿no? Cómo hoy en día la burbuja de los unicornios en otros países está empezando a reventar y hoy en día se busca más la estructura de, de camellos. Ahí, ahí, Fernando, te voy, te voy dando la aposta en ese sentido para que me, me ayudes a contar sí, esa eh, De hecho, complementando un poco lo que dice Daniel y, y aterrizándolo un poco en, en nuestra experiencia particular, eh, esta incertidumbre... Creo que una de las cosas que, que influyen bastante y que la gente más odia sobre cuando tomas decisiones es la incertidumbre. Porque si te dicen que algo va a estar bien, eh, puedes planificar pensando que está, va a estar bien. Si te dicen que algo va a estar mal, puedes tomar precauciones. Pero si te dicen que no sabes qué va a pasar, es bien complicado de, de, de planificar y poder tomar decisiones acertadamente. De hecho, alineado un poco a lo que dice Daniel, justo un artículo bien interesante que salió hace unas dos semanas en Medium, hablaba de cómo el shift general del eh, ecosistema startupero especialmente en mercados emergentes porque los mercados emergentes a diferencia de mercados eh, como Estados Unidos o mercados europeos más desarrollados en los cuales eh, los mercados de capitales funcionan de forma más eficiente hay mayor transparencia de la información eh, en mercados como el eso tenemos una serie de fallas de mercado que hacen mucho más difícil la toma de decisiones por parte de los emprendedores de los inversionistas etc. Y ante eso lo que dice sí este artículo es que en verdad las startups que van a comenzar a salir son aquellas que sean, que más que tener un crecimiento exponencial, muestran una capacidad de ser resilientes ante las situaciones adversas. Y creo que eso ha sido una de las cosas que a nosotros nos ha permitido eh, afrontar esta situación del COVID de una forma eh, más exitosa. Porque a nosotros nos encontró una etapa en la cual Conscientemente nosotros hemos dejado de lado ciertos crecimientos rápidos que hemos tenido, podido tener para anticiparnos a situaciones negativas que podían darse en el futuro. Eh, con estructuras de costos que podían ser un poco más altas, eh, creando áreas de riesgos que incorporaban riesgos PLAF, riesgos legales, eh, riesgos de operativos e incluso riesgos de unforeseen circumstances que podrían pasar como esto. Y además, eh, buscando una alternativa de manejo financiero que fuera mucho más sostenible en el tiempo. O sea, yo, por ejemplo, soy de la idea de que si hay algo que esta estructura del COVID eh, o este evento del COVID nos va a de terminar demostrando, es que esta idea de los unicornios que queman dinero rápidamente en el ecosistema de Sartepero ya no va más. Porque tú tienes que poder aguantar estas circunstancias que no tienes mapeadas eh, para poder hacer que tu negocio sea sostenible. Eh, entonces, de hecho, en nuestra eh, experiencia particular, eh, los planeamientos que hacíamos, nosotros incluso eh, tenemos a nuestra gente trabajando remoto desde antes de la cuarentena, porque ya nos estábamos anticipando y pudimos ver que esto se venía y decir, ok, si esto se viene, eh, tomemos la decisión de una vez, adoptémonos una semana o una semana y media antes de que ya esté en force para todos, y podamos así funcionar de una forma más streamline Y además creo que una parte clave para nosotros ha sido que eh, la confianza que tenemos en que nuestro equipo puede hacer su chamba bien a la distancia es un diferencial que creo que marca la pauta. Porque el reto que, te, que tenemos todas las empresas, en verdad, porque las startups somos empresas, eh, pero sobre todo empresas chicas, es que si no tienes necesariamente una capacidad de monitoreo directa, si tu equipo no está a la altura o no puede dar la talla y tú no confías en que tu equipo puede hacer las cosas sin ti, eh, vas a terminar en un problema. Que creo que eso también ha sido clave y que se amarra también un poco con lo que muestra Daniel en, en, en esta pantalla. Sí, ahí, ahí este, justamente creo que el, el, el emprendedor también tiene que empezar a pensar de manera más aterrizada. En otros, en otros países, por ejemplo, hace poco fuimos a una a un evento eh, en Portugal, que fue el evento más grande del Web Summit de, de emprendedores y tecnología, y la gente levanta plata ya con un PowerPoint. O sea, pone una, una presentación y levanta plata. Entonces nos parecía una experiencia en verdad loca, eh, no, no, no nos imaginábamos algo así aquí en Perú, y de hecho aquí el, Perú, el peruano, el inversor peruano quizás es un poco más reacio al riesgo, eh, pero... Creo que esa, esas épocas ya acabaron, ¿no? Y justamente aquí yo, yo rápidamente, en verdad, porque me quedan seis minutos, cinco minutos, eh, quería como darles unos, una serie de, de consejos, de repente, si es que están planeando emprender, en qué se deben de enfocar sobre todo al comienzo, al momento de generar tracción, porque si tú no generas tracción y no te enfocas en la rentabilidad de tu negocio hoy y de construir sobre, sobre piedra, Pasan estas situaciones coyunturales y hace que eh, quiebres totalmente, ¿no? Entonces, o, o, o, o migres totalmente de negocio, o, o, te, o no sepas qué hacer en el momento y no tengas una estrategia para afrontarlo. Entonces, uno es cuantificar el mercado. Hay veces que hace poco llegó un emprendedor a contarme que, que tenía una idea de, de hacer una, una veterinaria digital. No, en verdad, era unos paseadores este, de perros que los cruzaba con gente este, que querían que paseen a sus perros y se dio cuenta con la cuantificación del mercado, que esa es una técnica constante, interesante de Fermi, que básicamente en base a hipótesis llegas a un resultado. Y él hizo un, le hice, hicimos, hicimos juntos una, una estrategia así, de, de cuantificación de mercado, y llegó al punto de que su mercado era muy chico, y que su, y, y su techo iba a ser de, demasiado alcanzable, y ya no iba a poder crecer más. Entonces, él lo que hizo fue, ok, si es que mi mercado es... Tan chico, abro el portafolio de servicios a hacer una veterinaria digital, digital con baños, con hospedaje, etc. ¿no? Entonces, creo que es importante para construir sobre piedra, primero cuantificar el mercado. Nosotros lo hicimos con el mercado de divisas y acá Fernando hizo una estrategia interesante de, en verdad, aquí es hacerse las preguntas adecuadas para cuantificar un mercado y empezar a lanzar hipótesis para poder llegar a un resultado, ¿no? Fernando, con la, con, se, se hizo una pregunta, él es el CFO de la compañía, él, él es el financiero, y él dijo, ¿cuánto dinero y promedio le roban en cada salto a un cambista, de los cambistas registrados? Igual con las casas de cambio. Y llegamos al punto de poder cuantificar el mercado con esas hipótesis, y salió el mismo resultado que votó Ipsos en un estudio muy caro de, este, de, de, de tamaño de mercado. Entonces, esto es clave para tú poder lanzarte a emprender. ¿no? Un emprendedor no se lanza a la piscina sino más, ni tampoco un inversor a invertir así nomás, sino que tiene que ver que hay mercado y oportunidad. El segundo punto creo que es el, esta métrica clave inicial que se llama el Minimum Success Criteria, que lo que hace es cuál es el resultado más pequeño que haría que tu proyecto sea rentable. Justamente antes lo que se buscaba era, ok, como, dice, como decía Fernando, yo levanto plata y quemo, quemo, adquiero usuarios, adquiero usuarios, Que hoy día tienes un eh, Uber, un, un WeWork que está ajustado. Porque ha levantado muchísima plata y no está siendo rentable. Entonces, la idea es apuntar a la rentabilidad. Y para eso tienes que mapear tus costos y cuáles son tus modelos de ingresos. En el momento que nosotros planeamos bien, y esto también es una presentación para un inversor importante, o sea, es distinto que tú le digas, mi métrica es eh, usuarios activos al mes, a que tú le digas, oye, necesito 1.680 usuarios activos para ser rentable. Entonces, cambia la figura. Igual... Lo que buscamos aquí, y como decía Fernando, claro, hay negocios viables y hay negocios escalables, ¿no? Es el negocio, esta es la boca, eh, por así decirlo, el, el sándwich, y este es el cocodrilo, le dicen. Hay que buscar que los ingresos sean mucho más exponenciales que los gastos, a pesar de que los gastos igual tengan que, que, que aumentar. Y finalmente, creo que es enfocarse en la métrica que más importa, que está muy relacionada a la rentabilidad. Y esa métrica que más importa tiene que ver con, eh, es un output, es algo que tú no puedes controlar, pero sí puedes controlar los drivers o los multiplicadores que hacen que ese output aumente. Y en la medida que tú tengas mapeado tu North Star o tu métrica más importante, vas a saber eh, incluso las áreas que van a ser posibles estos inputs de aquí, para hacer que esta métrica general aumente. Entonces, de hecho, Cambista, por ejemplo, supimos que nuestra métrica más importante era el número de operaciones, porque está directamente relacionado a eh, la rentabilidad. Entonces, mapeando los inputs, nos dimos cuenta que necesitábamos un área de operaciones, de tecnología, y un área de marketing, y aparte, obviamente, soportada por el área legal. ¿no? Este, y en ese sentido, tú armas tu equipo. Eso es clave para eh, fomentar... Solid Units Economics, que es saber cuánto te cuesta tu adquirir un usuario y saber también cuánto te genera en el tiempo un usuario. Finalmente llegas a, a algo mucho más contundente que en esas tres métricas que a veces los emprendedores flaqueamos, que es la métrica clave, el Minimum Success Criteria para llegar a tu rentabilidad, el costo de adquisición de usuarios por canal y la fuente de ingresos y cuánto de valor te trae un, un cliente, ¿no? Bueno, eso nada más. Yo, tengo, yo quería agregar un par de, de observaciones adicionales este, basadas en la experiencia que habíamos tenido para complementar un poco lo que dice Daniel. Eh, como decía Daniel al comienzo, yo creo, y coincido con él en que este es el momento clave o es un gran momento para pensar en emprender negocios digitales porque la cuarentena no solamente genera un espacio de mercado a ser llenado luego, sino que ha generado probablemente, o, o si es que todavía no lo ha generado, aprovechen los días que quedan, para, para que ustedes mismos generen un espacio para pensar, ok, todas esas cosas que ahorita estoy metido en mi casa, que antes consumía, que consumía de cierta forma, solamente porque esa era la forma en la que siempre se había comprado y nunca me había cuestionado por qué, de qué forma podría yo ahorita, con las limitaciones que tengo, acceder a ese producto o servicio. Y la respuesta a la que van a llegar probablemente va a ser una respuesta que implique una solución tecnológica que esté detrás. Ahora, dada la incertidumbre que se genera, y ahí Daniel puede dar fe de que yo como financiero, generalmente tiendo a ser un poco más pesimista o un poco más ácido en mis análisis. El mejor consejo que creo que les podríamos dar es que nosotros estamos donde estamos ahorita probablemente por haber en todo momento tratado de ser la anti-startup desde un punto de vista de gestión. O sea, el tamaño de, de empresa en ningún momento para nosotros ha puesto en jaque la responsabilidad en la gestión y en el objetivo de lograr una sostenibilidad y rentabilidad financiera. En ese sentido, da la incertidumbre, como decía al comienzo, la incertidumbre es lo peor para tomar decisiones. Y el contexto se plantea incierto de acá, eh, económicamente, a nivel salud, a nivel recuperación. Eh, creo que el mejor consejo que les podríamos dar a la gente que quiere emprender en este contexto es ser responsable y ser progresivo. No te, met, no te metas a meter una estructura de gastos en tu negocio que sea excesivamente agresiva si no sabes cómo ir la cosa. Escala poco a poco. Eh, mira esos unit economics, pero mira también que el costo que te genera tu cliente no es solamente el costo de adquirirlo, sino el costo de tú mantener tu operación. Eh, entonces, contextos inciertos, creo yo que llevan a decisiones en las cuales ser un poco cauto no es pecar de conservador. Y por último, eh, lo que sí les recomendaría es, existe este mito, creo, de que el emprendedor para ser exitoso tiene que lanzarse a hacer las cosas. Yo estoy parcialmente de acuerdo con eso, pero creo que tú lanzarte a hacer las cosas no quita tu responsabilidad de poder mapear bien los riesgos. O sea, si tú quieres tirarte de un puente, tírate del puente sabiendo que lo que te va a pasar es que te vas a morir. O que tienes tanta posibilidad de morirte o tanta posibilidad de sobrevivir. Y eso implica riesgos de nivel reputacional, operacional, legal, de hecho es un importante, en nuestro caso el riesgo PLAF, por ejemplo. Todo esto es, a lo que quiero llegar es, tome, toma riesgos, toma iniciativas, pero haz tu research y mapea bien tus riesgos para que seas consciente de qué es a lo que te estás metiendo y cómo puedes reaccionar una vez de que llegues a la situación a la que llegas. Eh, todas las startups somos empresas chicas y como empresas chicas creo que tenemos que eh, por lo general vamos a estar en una situación de mercado en la cual estamos peleando contra un incumbente que es más fuerte que nosotros y nuestra agilidad y nuestra capacidad de anticiparnos y estar un uno dos o hasta tres pasos adelante del mercado en términos de reacción que creo que es lo que hace la diferencia y bueno esos son básicamente como que los, los insights que tenía de mi lado no sé si Daniel tiene algo más ahí no no nada más perfecto Bien. gracias Daniel gracias Fernando por compartir con nosotros su experiencia y eh, su, su, su, el plan de acción que tienen, y también un poco las, las, la, los temores y las cosas que, eh, que nos recomiendan. Eh, quiero volver a la primera presentación de Desiree, porque Desiree nos hablaba de cómo el mercado de capital de riesgo en nuestro país era un mercado existente, pero pequeño todavía, en crecimiento, que tenía pocos actores, y que te, tenía, por, por otro lado, un fuerte apoyo estatal. ¿no? Entonces... Quisiera darle la oportunidad, primero deciré y luego a Álvaro, a que reaccionen a las intervenciones de, de los otros panelistas, planteándoles, bueno, a, a, a, a decir también la pregunta, ¿no? De eh, si este escenario ya conservador, ya averso al riesgo que teníamos en nuestro país, ¿no va a hacer todavía mucho más difícil eh, el surgimiento de nuevos fondos de inversión o el surgimiento de emprendimientos que sean atractivos para los fondos de inversión, ¿no? O sea, emprendimientos que tengan rendimientos eh, exponenciales, emprendimientos que alcancen la, el retorno de inversión en el tiempo que el inversionista lo espera, ¿no? No emprendimientos que, digamos, que sean un, un emprendimiento de estilo de vida, que, que tenga rendimientos moderados en, en, en plazos largos. ¿Te escuchamos, deciré? Eh? Genial, gracias, Marachoc. Sí, ¿me escuchan bien? No estoy usando cámara para ver si, si de pronto es, esto me permite que no, que no esté entrecortada eh, mi audio. ¿Sí? Perfecto. Entonces, bueno, en ese Perfecto. sentido, en primer lugar, eh, eh, genial, genial las, las dos intervenciones eh, siguientes a, a la que yo hice. La verdad que... Eh, son súper importantes porque por un lado es uh, todo el marco regulatorio que es fundamental porque finalmente las nuevas disposiciones que han surgido son retos y desafíos sin duda para las startups, las empresas y para nosotros mismos, pero también existen unidades y creo que, que, que hay que agarrarlas en el aire, ¿no? O sea, esto, esto es importante que lo tengamos y finalmente la experiencia de Cambista, quien esperamos por supuesto sea un próximo exit, ya que preguntaban de los exits, eh, eh, ha sido súper importante y de hecho si sí, tiene la oportunidad de contarnos un poco más de cómo también surge el eh, Perú en tus manos, eh, quizá también podría ser de, de valor agregado, ¿no? A, a que vean cómo, cómo se está moviendo este ecosistema. Un poco tu, re, a, bueno, una respuesta a tu, a tu pregunta. Eh, Miguel, respecto del ecosistema de venture capital, de la industria en general, es verdad, si bien este, el ecosistema peruano es joven, es aún incipiente, la verdad es que está teniendo un crecimiento bastante rápido, ¿no? Eh, a ver, dateamos probablemente... De, eh, si nos remontamos al 2013, hablábamos de algunas startups en el país Empezamos a hablar de, de este programa, eh, de, este, de este concurso que, que existe en el Ministerio de la Producción a través de Innovate Perú Que se llama Startup, eh, Startup Perú y, y de pronto ahí comienzan a surgir oportunidades de capital y de financiamiento para para innovaciones, ¿no? para, para modelos de negocio innovadores y, y para el 2016 igual hablábamos todavía de muy pocas de estas cuando surge CinePapaya y por eso eh, mi mención de CinePapaya. Sin embargo, tenemos eh, varios otros exits que datan incluso el 2012, por ejemplo, ¿A dónde vivir? Muchos de ustedes se acordarán de esa, creo que fue la primera app que usé para para tratar de, de mudarme, eh, de independizarme. Eh, de ahí tenías, no sé, tienes otras importantes en 2018, por ejemplo, eh, Rappi, cuando entra a Perú, se, ha, se hace una alianza, se alía con, con Dilo, que es otra startup peruana importante. 2019, por ejemplo, tienes el éxito de Mio Cloud, el Kulki, eh, también hace un éxito, bueno, un éxito parcial, pero pero sí eh, lo hace a través de, de créalo que es un brazo innovador del grupo CREICOR. Eh, entonces, tenemos bastante tracción con relación a, a, a exit peruano, bastante es mucho decir, pero digamos, tenemos alguna experiencia en ese sentido y esperamos que hoy en día tengamos mucho más. Pero si hablamos de cifras, por ejemplo, hoy después de cuatro años, hablamos del 2016, ¿no? El monto de inversión se ha cuadriplicado en el país, está pasando de cerca de 5 millones de dólares en el 2016 a poco más de 20 millones ahora. ¿no? Entonces, sin duda, eh, el venture capital es un motor de crecimiento de la economía, y esto para el mundo entero. ¿no? Y definitivamente la coyuntura hoy en día eh, nos implica en cambios o nos va a obligar a pensar en nuevas estrategias, en modos nuevos de invertir, de emprender sea desde el lado empresarial hasta probablemente este, a todos los que estamos hoy en casa y, y tenemos que activar el chip, chip eh, creativo, ¿no? Y hay sectores que sin duda se como ganadores, o sea, por ejemplo, tendríamos que difícilmente Netflix eh, va a tener otro pico alto como este, ¿no? Salvo que se reinvente o de pronto readapte su modelo de negocio. Y otros se han mostrado también mucho más frágiles, ¿no? Ante la, la crisis, por ejemplo. Airbnb ya ha sufrido una pérdida en la valorización de un 16%, abajo de 31 billones a, a 26 billones de dólares. Entonces creo que es un gran momento para, para, para incluir innovación, para, para el, lo que decía, por ejemplo, eh, el grupo de Cambista hablaba de, de la importancia de hoy en día, entrar a esa transformación digital creo que es fundamental. Entonces es un gran momento para, para quienes, con, quienes conforman el Ligar Hackers, ¿no? Y creo que es un gran momento también para pensar en la transformación cultural, que es súper importante para, para que se dé la transformación digital. Eh, de alguna forma, el COVID, esta, esta pandemia, nos ha eh, vislumbrado también un gran problema, ¿no? que ha sido que exacerbó la falta de acceso tradicional, finalmente. ¿no? Y con esto se quedó todo el mundo un poco parado compras básicas, transacciones de banca tradicional, de educación, ¿no? Hoy en día en Perú lo tenemos eh, a través de las pantallas de televisión también. este No sé, la cercanía social virtual. Si no, no tendríamos esta conversación a través de, de esta plataforma. Entonces, creo que es importante que, que consideremos que el Venture Capital es una oportunidad. Yo creo que, yo soy súper optimista en ese sentido, creo que el Venture Capital es una ventana eh, a los inversionistas tradicionales y también a los emprendedores tradicionales, para que si antes de pronto la innovación era un lujo, pues hoy es una necesidad, ¿no? Entonces, eh, por ahí eh, quisiera invitarlos a todos a, a, que, a que replanteen también los modelos de negocio o todo lo que estén viendo y, y abran puertas a, a nuevas oportunidades en función de las nuevas necesidades, ¿no? Gracias, Isidre, por tu respuesta y tus paradas de esperanza y aliento. Ojalá todo el mundo fuera tan optimista como tú en esta, en esta crisis, Cire. Yo quería preguntarle a Álvaro... lo tenemos que ser. Digo. <ríe> o sea, es, claro, es, es junto, con, junto con la religión es el único negocio en el que hay que creer. Esto. Eh, yo quería preguntarle a Álvaro si... Bueno. A mí me ha sorprendido mucho eh, cuando Álvaro señala que en, en esa ola de... de, de, de, de flexibilización regulatoria o de cambios regulatorios que están sucediendo para acomodar la situación de emergencia. No todo eran malas noticias, ¿no? Tú nos mencionaste de cómo eh, ciertas flexibilizaciones, flexibilizaciones están beneficiando la actividad de empresas eh, financieras. No obstante, me parece que también hay algunas de estas normas que tú señalabas que, que no parecen pensadas en el pequeño y mediano emprendedor sustentado en negocios tecnológicos. No sé, cómo, ¿cómo a ti te hace eco la experiencia de Cambista o la intervención de Decide respecto de lo que tú estás experimentando con tus clientes y lo que pienso que, que, que puede, puede ser tu agenda de trabajo en los próximos meses? Sí, súper, súper buena pregunta. A ver, este, efectivamente aquí hay una discusión que, a ver, y solamente para... para, para Completar la pregunta que hiciste anteriormente, ¿qué, oye, ¿qué va a pasar ahora con el mercado? ¿Qué pasa con, con inversionistas que son ahora más conservadores o no? ¿O va a haber menos inversionistas? Eh, ¿Qué pasa? Y ahí vi la pregunta de Pipe, va a ver por qué no hay un unicornio, ¿no? Y cómo eso nos mueve, cómo eso mueve el ecosistema peruano. Yo creo que está o sea, yo creo que no hay marcha atrás. La digitalización es una tendencia. La economía va a ser digital, los negocios muchos, los cuales eran físicos, no se pueden hacer más o se va a tener que transformar porque ya quedó evidenciada las grandes limitaciones, las grandes limitaciones de hacerlo en forma, este, en forma física, ¿no? O sea, este, entonces, eso no hay marcha atrás. Entonces, posiblemente hoy tengamos una coyuntura complicada, eh, pero a la larga, esto es un modelo de negocios muy atractivos, ¿no? Porque, porque están justamente alineados a lo que va a ser la nueva normalidad. Eh, leí el otro día un artículo que decía que, bueno, que más que el, los unicornios, que esta figura mítica, ¿no es cierto? De repente, esta es la era de los camellos. ¿Cierto? O sea, startups con mucha capacidad de resistencia, muy este, eh, ahorrativas en la forma como, como queman la energía, y resistentes y resilientes. ¿no? El, el concepto de la resiliencia va a ser posiblemente algo muy eh, que busquen los inversionistas este, eh, eh, eh, en, en, una, en una startup como para hacer que sea un, un target eh, atractivo de inversión. Eh, eh, ¿Qué es lo que veo? En el, justamente en, en ese sentido, ¿no? ¿qué pasa con la flexibilidad eh, eh, normativa? Creo que es más un cambio de chip. Yo soy un abogado que vengo del mundo del mercado de capitales, la regulación financiera, y estuvimos en un evento hace tres días hablando de digitalización del mercado de capitales, y le escuché decir a, a un abogado que ha hecho toda su carrera en la supertenencia de mercado de valores, que es, yo lo conozco muchos años, conservador en su visión, y lo escuché decir literalmente que tenía que haber neutralidad tecnológica, que el Estado no tenía que decidir cuál era el tipo de tecnología que debían implementar las empresas del mercado de capitales para sus procesos digitales, no es cierto que no debía ahogarse la innovación, ¿no? entonces, para mí resultó súper, eh, no, eh, que el Estado tenga esa visión, tal vez, vamos a ver cómo eso se traslada, en, este, en, cómo eso se traslada luego en las normas, o en la aplicación, pero por lo menos unos comentarios así fueron bastante pensadores. Eh, eh, eh, ¿Y qué te digo ahora? ¿qué, ¿Cuáles son los, pero no todo es, todo, todo es positivo. Efectivamente, lo que hemos estado viendo durante los últimos meses o años era un poco de falta de comprensión de los que son los modelos de negocio basados en economía colaborativa, ¿no? O querer que, que, que, que asigne, a, a, a, asemejar al el Uber, necesariamente una compañía de taxis, o al Airbnb a una compañía, a un hotel, ¿no es cierto? O hoy día para el tema de los, de los deliveries, eh, a Rappi, a Globo, lo que hemos estado viendo, las la diferenciación en medidas para permitir inicio de actividades claramente... Sí, puede, puede, puede haber una justificación de que requieren protocolos propios, pero también hay una suerte de desconfianza. ¿no? La, la sensación de que, oye, nosotros empleados, este, ¿quién asume la responsabilidad? ¿Dónde está el seguro? Que a veces parece, pareciera que tiene que ver más con falta de comprensión de los modelos de negocio. No todo el Estado se mueve a la misma, a la misma velocidad en cuanto a, a la, al cambio de mindset. no eh, eh, Lo que ha pasado hace unos días, el tema del e-commerce, ¿no? que, que han sido utilizadas solamente a comenzar a operar e-commerce que facturen 3 millones de soles, que hayan facturado en el 2019 3 millones de soles para arriba. Entonces eso, eso como decía un, una persona, eso no, eso no suena a e-commerce, sino suena al canal digital de un, gla, de un gran almacén, ¿no? de una gran tienda. Este, eh, entonces hay todavía un camino para, para recorrer por el lado de los reguladores, eh, para la comprensión de, de, de las personas también, pero yo creo que es una tendencia inevitable, así como se hablaba, en los 90 de la, de, las, de la burbuja, de las AOL, este, al final en la práctica el mundo se transformó y las empresas más importantes son las empresas, modelos de negocio basados en internet, pues acá estamos en el mismo camino. ¿no? Entonces, eso a mí me, me, me da razones de, para confiar en, el, en, el, en este ecosistema, pero ciertamente estamos pasando una coyuntura que es difícil predecir si va a durar seis meses o tres años, y durante ese tiempo, entonces, los inversionistas ya no van a dar solamente gente que, con gran capacidad de, de, de, de quemar cash, sino también que tengan modelos de so, autosostenibles. Un poco lo decía hace un rato Fer, ¿no? Este, eh, que tengan capacidad este, in, para generar eh, los ingresos para sustentar, sino que dependan solamente de levantar una super ronda este, eh, eh, en base a un, plan, a un buen plan de marketing. Eh, eh, yo, yo lo veo por ese lado. Ahora, creo que hay una startup una buena startup es una startup, es, una, es un modelo de negocio que soluciona un problema. Un problema que no está resuelto y en eso se enfoca. Entonces, claro, hay negocios como Cambista o la Casa de Cambio este, que, que solucionaron. Bueno, que, lo, que si, ibas, si ibas a cambiar dinero al banco, el tipo de cambio era pésimo. y Si ibas a la calle, te saltaba ¿no? Entonces faltaba hoy un canal digital con un mejor tipo de cambio que en el banco, mucho más seguro que en la calle. Y eso, o sea, era solucionar un problema. ¿Qué problemas tenemos hoy día. Oye, lo que ha quedado clarísimo para los que tenemos hijos este, en edad escolar, el sistema de educación online de los colegios es pésimo, ¿no? Entonces, ahí vienen las éticas al rescate, ya tenemos algunas, está, este, ha estado Creana, está, este, fue la de Gonzalo Aguilar, está haciendo cosas con, con, con, con el Estado, o sea, creo que la educación y la educación online, la educación a la distancia, es un, es un problema por resolver. El tema de salud ha quedado clarísimo, ¿no? Durante muchos años se desconfiaban de todos los aplicativos de health que decían no cómo es posible este, este dónde está el médico principios éticos te tienen que revisar claro pero si no hay nadie que te atienda no te pueden atender los hospitales están desbordados o simplemente no te atiende ningún médico mientras que dure la pandemia que te que puedas hacer algún nivel de atención vía remota es mejor a nada no entonces eh, esos son tipos de problemas que, que, que tienen que ser resueltos, o sea, yo le diría, si alguien quiere emprender, lo primero que tiene que identificar es cuál es el problema que tenemos en nuestra, en nuestra realidad, cuál es ese problema no resuelto y ahí cómo lo puedes, eh, eh, cómo puedes enfocar la solución. Para mí, es, por ahí va, y la natural, y yo creo que, que si el problema no es solamente local, sino regional o mundial, entonces tienes un potencial, no sé si un unicornio, pero, pero por, lo menos, este, por lo menos tienes un... un pura sangre, potencia en las manos. Eso es lo que yo creo. Gracias, Álvaro. Yo creo, hago, hago eco de, de una de tus reflexiones, y yo creo que esta, esta emergencia de una u otra manera es un gran ecualizador de, de nuestros privilegios y de nuestras diferencias. Eh, yo crecí mucho tiempo en provincia y, y, y tengo mucha familia en provincia, y, y siempre pensaba en Todas las cosas que nosotros podemos hacer en Lima, que la gente en provincia no puede hacer, simplemente por el lujo que tenemos de desplazarnos a eh, la tienda grande donde está esto, a la librería grande donde está esta otra cosa. Eh, igual pienso en, en muchos servicios, ¿no? como ir al médico, ir al colegio, esto, ir al banco. Son cosas que para nosotros en Lima eh, es caminar un par de cuadras y llegar a la clínica, al banco o a, o a la universidad importante pero que otras personas en otros lados no podían hacer, ¿no? Y ojalá que esta crisis eh, que nos está forzado a todos a consumir esos servicios desde nuestra casa, también le está abriendo por primera vez la oportunidad a un montón de gente que no tenía a dos cuadras de esas cosas para poder llegar a ellas, ¿no? Eh, eso es una, una muy, muy bonita reflexión y es una buena manera de entender el desafío que nos presenta esta crisis. No, no quiero eh, dejarte ir, Álvaro, antes de transmitirte una pregunta que tenemos del chat, que te preguntan, eh, ¿qué opinas de la implementación de mesas de partes virtuales en las entidades del gobierno y el poder judicial, si tú piensas que esto va a ayudar a agilizar el cambio eh, o qué le falta para, para terminar de cojar. ¿no? Gracias. Mira, tú hasta, hasta hace un rato lo vi a Sebastián Soltado aquí y él hubiera podido, o sea, dado que él se enfoca mucho más en la parte de Me parece que es importante que haya eh, eh, mesa virtual, pero creo que pero no debería quedarse ahí porque esto es este es como tener virtual el, el, el front end pero el backend sigue siendo físico entonces claro te reciben virtualmente este eh, los papeles en el en, Indecop, en, en el ministerio público en el projudicial pero resulta que nadie trabaja los expedientes porque la porque sigue siendo en papel no es cierto los archivos siguen siendo cosidos a mano no es cierto este no hay no están en la nube los trabajadores si no pueden trasladarse a la oficina, no, simplemente no pueden avanzar, no hay interconexión entre los distintos operadores, funcionarios públicos. Entonces creo que la ventanilla virtual es un buen inicio, pero creo que este, este, no es suficiente. Es como que una transformación de un banco se base se limita a tener una bonita app o, o web. no eh, Creo que tiene que haber más este, en el proceso interno. Eh, eh, y creo que acá, ahí sí si estamos, el lado del Estado, estamos lejos. ¿no? Sin, sin ir muy lejos, ahora recordarán que los primeros días de la cuarentena este, el Parlamento no sesionaba porque resulta que no tenían previsto las sesiones virtuales, ¿no? Y había toda una discusión de que por qué sí se modificaba el reglamento y qué plataforma, y perdieron días en ese terreno. Si el Parlamento, que solamente son 130 personas, no, se, no tenía previsto la figura virtual, ¿qué se puede esperar de otras entidades mucho más grandes, mucho más, digamos, que se mueven de forma más paquidérmica? ¿no? Entonces, creo que la digitalización, la transformación del Estado ha quedado recontra, este, la necesidad ha quedado recontra confirmada. Creo que es un camino, pero es apenas un pasito inicial y, y, y que tendría que ser acompañado de muchos otros esfuerzos. Sí, eh, gracias. Eh, gracias, Álvaro. Y me parece que Fernando también tenía una reacción a, a lo que estábamos conversando y de paso aprovecho para acordarte que también tienen ustedes unas preguntas en el chat eh, por, si, por si quieren responderlas. Sí, yo solamente quería complementar un poco lo de lo que decía Álvaro con respecto a este tema de identificar bien el problema para que puedas abordarlo, y, y al, eh, amarrarlo un poco a esta pregunta que había sobre por qué no necesariamente hay un unicornio, un rapi, o un mercado libre peruano, y creo que eh, justo en los últimos meses con Daniel y, y con la gente de Cambista lo que hemos tratado de comenzar a hacer es generar espacios de, de escuchar las experiencias de emprendedores del ecosistema, asesorarlos en lo que podamos. Y creo que no es solo poder identificar bien el problema, sino también identificar cuál es la estrategia que se adecua mejor al entorno específico que, que vives en el Perú. Porque muchas veces lo que escuchábamos nosotros de emprendedores del ecosistema peruano es ¿Por qué haces esto? Pucha, no, es que esto... Jeff Bezos hizo esto en tal año y esto funcionó bien en tal mercado, etc. Y la realidad de las cosas es que el entorno competitivo, las fallas de mercado son específicas en varios aspectos a cada uno de los mercados en los cuales tú quieras operar. Entonces, no necesariamente lo que es una, y se me va a salir lo economista probablemente hablando de óptimos, que no necesariamente lo que es una reacción óptima para el mercado, de, para una pasarela de pagos en el mercado argentino, es una estrategia óptima considerando los específicos si tú quieres escalar en el mercado peruano. Eh, creo que también por ahí puede haber... Haber bastante de razón por la cual todavía no hemos llegado a, a encontrar empresas que tomen ese nivel de vuelo, sumado además de que probablemente nuestro entorno competitivo, en, eh, ya sea en la fuerza de los incumbentes en el mercado, en el poder del mercado que pueden ejercer, no es tan favorable ni la profundidad de nuestro mercado de capitales es comparable a la que tiene Colombia o la que tiene Argentina. Buenísimo. Gracias, claro. Este, bueno, y... Tenemos también, no sé, Dani, ¿quieres? Sí, quería, eh, o sea, ¿Para? quería responder un poco en relación a la pregunta de las, de las mesas de parte de virtuales. Uh -huh. Aprovechar para contar un poco la experiencia también de, eh, de Perú en tus manos que me gustado. Ah, abríe. buenísimo. Sí, claro. de, un poco, un poco la. contarles, contarles brevemente cómo, cómo fue el proceso. De hecho, creo que también esta situación es una oportunidad que de cara a, a ver al gobierno más de cerca, a ver cómo trabaja el gobierno más de cerca, es interesante cómo todo esto está aunando al gobierno a actuar. Estaba como, se, se, lo que he sentido yo, por lo menos al momento de trabajar con ellos, es que están como separados, ¿no? Y esta situación, están fragmentados y esta situación ha hecho que se unan. Y han habido un montón de cruces de información que nosotros requeríamos para poder hacer el app, ya sea el acceso de base de datos de, de los positivos, de los, de, los, de los sintomáticos, etcétera, para poder hacer un contact tracing que, que favorezca, en base a la geolocalización y al Bluetooth, a que te puedan alertar si es que has tenido un contacto con una persona previamente contagiada. Pero no saben la cantidad de, de grupos con los que nos hemos juntado en el camino. O sea, y, y, y es muy importante que el gobierno entienda la, op la oportunidad que se le está presentando de atender un problema común eh, para poder aunarse a través de la tecnología y para poder hacer más flexible el trabajo. Eh, la idea fue buena, las, se, se, sumaron gente, se sumó gente de todos lados, de varios emprendimientos y también de empresas grandes como Alicor, este agencias de marketing, académicos incluso, eh, y mucho talento, mucho talento que sacamos una aplicación en, en tiempo récord en seis días, pero esa, cuando llega a esta, a esta fragmentación del gobierno es donde se relentean las cosas, ¿no? Entonces sí es importante que empiece a articularse todo en base a la tecnología, todos estos canales para poder apuntar a un problema y solucionar un problema como el de, el de COVID, ¿no? El, el de mitigar la, el, el COVID-19. Y yo también tenía una, una apreciación sobre la pregunta de los unicornios peruanos, que no es tan económica como Fernando, pero de hecho leí una investigación que hizo Andrés Oppenheimer eh, y que tiene que ver con la situación actual, creo que es la de la innovación en Latinoamérica, eh, que él, él tenía una teoría de por qué hay tan pocas patentes en Latinoamérica, y en comparación con países como Corea, como China, Estados Unidos, por qué hay tanta diferencia y el gap es tan extenso. Y él logró descifrar... Eh, en verdad un insight, y creo que lo hablaba un poco, deciría hablar de la cultura, eh, que se, se debe crear hoy en día en las, en los, en las empresas, emprendimientos, en, en corporaciones, que es un poco la tolerancia al fracaso. La gente hoy en día, o estamos educados como latinoamericanos, y creo que en el Perú, a que cada error o cada fracaso que tú tienes, se, se, te, lo, te, te tachan por eso, ¿no? Si es que tú la, la, la friegas en el trabajo... Probablemente te voten o pase algo negativo. ¿no? Creo que esta experiencia de probar y ser flexible y entender al, al fracaso como una, un compañero del día a día es muy importante para, para también tomar esta situación como, algo, como una oportunidad. O sea, no digo ser positivos y realistas, ni tampoco negativos, catastróficos, pero sí un positivo realista, o sea, una persona que ve en este momento una oportunidad, y si fallas, y si te equivocas, de verdad que es más la experiencia de aprender del fracaso, que, de, que, de, que cómo se llama, una, una pérdida, ¿no? Es, es, es, ese mindset también es algo importante, cultural, que debemos cambiar en todos lados, tanto en corporaciones como en emprendimiento. Buenísimo. Regresando un eh. poco sobre lo del... Sorry, no, un poco sobre lo del Estado. Eh, yo creo que lo de las mesas de parte virtual puede ser un buen, prim buen primer paso, pero como decía Daniel, sobre la base de nuestra experiencia, lo que pasa es que yo creo que la eh, transformación digital del estado tiene que ser integral, porque en nuestro caso, por ejemplo, PCM estaba digitalizado, pero basta que alguien en la cadena no esté digitalizado, para que toda la digitalización que hay después básicamente no sirva en términos de hacer el flujo de información eficiente. Y hay un montón de partes en el Estado en las que todavía se toman los datos literalmente con hoja y con papel y lapicero. Si no hacemos un esfuerzo de digitalizar integralmente al Estado, y ahí la verdad que yo no sé cuál es el, sería el punto inicial ideal, eh, vamos a seguir encontrando trabas que no permitan que el flujo de inform información fluya de forma eficiente. Ahí, perdón, Adri. Creo que hay otras preguntas que no las había visto que recién sí. estoy... estoy... los lo iba, iba a, a comentar para que abordemos las preguntas. Sí. Tengo justo a la vista una pregunta de José Sebasti sí. que dice, ¿cuál es la estrategia para generar confianza en la plataforma y que los clientes se animen a, a realizar las transferencias con Canvista? Y en base a la experiencia, ¿qué sugerirían a una startup en ese aspecto? Creo sí. que es el indicador. Eh, bueno, mira, en verdad, esa pregunta nosotros no las hacíamos al comienzo. Uh -huh. de mentores que nos decían, no hagas la casa de cambio digital, no la hagas, no la hagas. Nadie va a confiar en ti. ¿Quién te va a transferir primero la plata? Era algo, era algo que en verdad era el miedo que todos teníamos. Nos estábamos lanzando y no habíamos contestado esa pregunta. Pero creo que después de, de unos meses nos dimos cuenta cu cuál era la estrategia. Eh, porque al comienzo obviamente empezamos, mi, mi mamá fue el primer cliente, y de ahí sus, sus amigas y, y etcétera, eh, pero creo que es clave tejer una telaraña, o sea, es clave como startup saber dónde estás parado, un poco el punto de, de Fernando, de, de saber dónde estás, el aquí y ahora, y empezar a tejer con quiénes te relacionas. Hay muchas startups que creen que, ok, voy a solucionar este, este, este problema, uh, a, este, a esta persona o a este grupo, a este nicho de personas, y lo lanzan y sacan y se resulta que no era legal. ¿no? Este, entonces, tienen que empezar a, a tejer con qué entidades o stakeholders se relacionan para poder tener una estrategia de comunicación o de, de confiabilidad con esas con esos stakeholders. Y hay, eh, hay yo creo que una matriz importante en la que tú puedes definir y, y encontrar qué stakeholder tiene mayor poder sobre ti y cuáles no, y cuáles podrían ser incluso los que te terminen cerrando el negocio y cuáles no. Nosotros al comienzo, por ejemplo, hicimos esta araña, más o menos, eh, y a pesar de haberla hecho, igual salimos en el comercio, por ejemplo, en prensa, que era uno de nuestros canales, y el banco nos cierra las puertas. Entonces... Si es que tú no tienes mapeado eh, estos stakeholders previamente y una estrategia de comunicación, de confiabilidad con cada uno de ellos, porque es distinta, un mensaje que le digas a una superintendencia de banca seguros es distinta, a la que le haces a, a tu cliente es distinta, a la que le haces así al banco, etc., eh, es donde ahí se teje una red de confianza, no solamente con tus clientes, sino con todos estos grupos de interés. Eso es clave. Y nos ayudó muchísimo después entenderlo, después de aprender a golpes y a, y a fracasos que cuando nos cerró las puertas un banco, ¿no? De hecho, para complementar un poco lo que dice Daniel, este, creo que los early adopters que tienes son claves. Eh, de hecho, por ejemplo, estábamos revisando eh, hace una semana y media, más o menos, la data histórica que teníamos, y nosotros encontrábamos que nuestros early adopters literalmente son nuestros clientes fieles. O sea, nosotros tenemos nuestra retención de la gente que comenzó a operar con nosotros en nuestros primeros tres o cuatro o cinco meses de vida es de como 80% y siguen haciendo operaciones hoy día. Y ahí Daniel, yo me acuerdo, alguna vez me explicó un, un tema que, que él lo llamaba el, el círculo de, básicamente, de refuerzo emocional, por así decirlo, en el cual para que la gente confíe en nosotros lo que hicimos fue darles un reassurance a lo largo de todo el de todo el proceso en el cual estaban haciendo su operación para que no entren en pánico en ningún momento. Porque si tú permites que el cliente entre en pánico, ya deja de pensar tan racionalmente para pensar de una forma un poco más emocional y ahí corres un riesgo fuerte de perderlo. ¿no? Eh, de hecho, también creo que es súper importante lo que dice Daniel de, de mapear bien tus stakeholders eh, y es también un tema, como decía Daniel, yo creo de humildad, de tú saber dónde estás parado hoy día y también no engañarte, porque es sobre la base de esta experiencia que hemos tenido trabajando con otros emprendedores, tus números para ti mismo, tu estrategia para ti mismo no es un pitch, sino tiene que ser puramente realidad cruda. O sea, esto es lo que tengo, esto es lo que puedo lograr y esto es lo que tengo que hacer. Y creo que hay mucha gente que se pierde en pitchearse a sí mismo, cómo puede hacer que la empresa tenga un valuation de tanto, cuando en verdad su, tu valuation en términos de gestión y de adquisición de clientes tal vez no sea la mejor métrica que deberías estar mirando. Buenísimo. Si tenés... me permiten, Ay, perdón, sí, tenés... perdón. Sí, si me permites un ratito, comentar con relación a, a, a algunas de las respuestas que han dado eh, por, por qué no habría un unicornio en, en Perú. Este, en algún momento, yo he trabajado mucho tiempo en el Estado, la mayoría de ustedes lo saben, y, y desde ahí, eh, y también a través de, de, un, de un esfuerzo de stakeholders, eh, se habilitó un programa con el MIT, el MIT RIP se llama, y, y surgieron varios gaps que tenía Lima como ecosistema de emprendimiento. Y por supuesto, el, el gran meollo tenía que ver un poco con la interconexión finalmente de todos los factores habilitantes, ¿no? O sea, ese... Ese, esa lámina que puse yo de todo el soporte que requiere o de los stakeholders y del y lo que requiere el ecosistema de emprendimiento e innovación para, para girar y para permitirles, por tanto, eh, tener la puerta abierta para, para cruzar fronteras, para, para que el marco regulatorio peruano no te limite, eh, etcétera, es, es fundamental. ¿no? Entonces, no sé, la infraestructura, todo, ¿no? Porque, porque tenemos que pensar que si no tenemos fibra óptica en todo el país, pues hay que considerar también el tema digital como una oportunidad, eh, en el mejor de los casos. ¿no? Pero por otro lado, también creo que es fundamental pensar en, eh, en la visión global que mencioné al comienzo, con relación al, al emprendedor, cuando, cuando crea su modelo de negocio. ¿no? La importancia de que esos que modelo de negocio tenga una visión, cuando menos regional, es, es, es fundamental. Esa, esa parte eh, ha, ha sido un gap importante en, en nuestro ecosistema, y quizá eh, también es un tema de cultura y es un tema de, de soporte. ¿no? Buenísimo. Tenemos una pregunta para los chicos de Cambista. Este, pregunta Carlos Palomino: ¿cuándo piensan ustedes que es el momento idóneo para implementar un área legal in-house en una startup? A ver, en nuestro caso, nosotros implementamos nuestra área legal in-house el año pasado, que es más o menos, habrá sido al año y medio de operación real. En términos de métricas, eh, yo creería que es una vez que ya tienes más o menos, o sea, hay dos triggers que creo que pueden funcionar. La primera es cuando ya tienes un poco de espacio en términos de caja como para poder eh, comenzar a construir una base más sólida eh, por fuera de lo que tu MVP requería. La segunda creo que es eh, cuando ya, si tienes una serie de problemas legales muy fuertes que no puedes outsourcear. En nuestro caso, creo que también influyó bastante una decisión consciente que, tu, que tomamos de comenzar a potenciar nuestra área interna de riesgos porque eh, tú puedes outsource una serie de, si ves tu área legal solamente como un un área de consultas específicas o un área de trámites, etcétera. Pero lo que nosotros nos dimos cuenta es que hay una serie de riesgos que están inherentes a todas las decisiones que tomamos como empresa y que es lo mismo. No necesariamente es un tema de startups, es un tema que, que está en todas las empresas e in, incluso en todas las áreas en las cuales uno dentro de su vida personal toma. Eh, hay una serie de riesgos que nosotros nos dimos cuenta que teníamos que tener mapeados y creíamos que el área legal era una de ellos porque Hacer un análisis situacional del riesgo y de decisiones que se toman dentro del día a día a nivel legal, a nivel de prevención de lavado de activos, a nivel de, de riesgos operacionales o de riesgos reputacionales o de riesgo de fraude. Eh, volverlo parte de tu cultura como empresa y de tu proceso de toma de decisiones como un filtro más. Creo que te potencia mucho más en cuanto a las contingencias que no vas a tener que enfrentar en el futuro. Y además hace mucho más potente la decisión que estás tomando porque estás incorporando una serie de puntos de vista que te están advirtiendo cosas que van a ir saltando en el futuro. ¿no? Entonces, creería que esos dos primeros triggers los tomaría como referencia, pero creo que además es importante tener en cuenta dentro de tu eh, sector de mercado qué tan importante es tu poder adelantarte y estar un paso adelante de lo que podría venir a, eh, llegar a suceder después, ¿no? porque tu competencia, tus stakeholders, lo primero que van a hacer frente a una decisión que tú tomes es ver, ok, ¿cómo respondo de una forma óptima a esta? Y van a ver todos los potenciales flancos que podrían estar débiles dentro de la decisión que tú has tomado. En la medida en que tú estás más parchado y has incorporado más visiones de análisis de riesgos, dentro de tu decisión estás con una postura mucho más fuerte, sobre todo en un escenario startupero en el cual la realidad es que tú estás entrando probablemente a competir en un mercado con gente que es mucho más grande que tú, y que probablemente va a querer empapelarte, si es que piensa que tú no sabes eh, legalmente dónde estás parado para asustarte. Hay una serie de cosas que influyen en el sector en el cual jugamos, que creo que hacen que sea importante tener agua también. No sé, Daniel, ¿tú ahí cómo la ves? Eh, mira, lo has dicho creo muy bien. No tengo nada que decir, solamente tengo que decir que cuando empiezas tu startup tenga un buen estudio contable y un buen estudio de abogados también a la mano, hasta que puedan tener... un Bueno, nosotros en verdad convivimos con un área legal in-house y también con un estudio de abogados. La idea, obviamente, es tra trabajar juntos, que el área legal también se, este, experimente que está creciendo y que aprende mucho más y que eso, eso que aprende lo aporte también a la, a la compañía. Este, así que nada, eso, eso yo es mi aporte. Buenísimo. Pues yo tengo un par de reflexiones de, después de todo lo que hemos conversado. Eh, en primer lugar, creo que la eh, conclusión necesaria de esto es que finalmente aquí todo debe ser la ley de Darwin que sobrevive y que se adapta, ¿no? Sobreviv va a sobrevivir la startup y el negocio este, que termine adaptándose a, o sea al mundo digital, al nuevo normal, a las nuevas necesidades de la gente, etc. Y lo segundo es que lo que trae bueno, este, después de haberlo analizado ese tiempo y haber visto eh, la posición del de empleador de cara al trabajador y de varias empresas, lo que me ha llamado mucho la atención es cómo sale a resaltar ahora los frutos que el empleador ha podido cultivar en, en el trabajador. Lo que, lo que mencionaba Fer en su, en su cuando, cuando hablaba, eh, la importancia de, de depositar confianza en el equipo que solo te va a retribuir lealtad al, al, al largo o mediano plazo, ¿no? Y en situaciones como estas, con mayor razón. Es decir, si es que realmente has forjado un equipo sólido basado en liderazgo y los has eh, empoderado de liderazgo, en circunstancias como estas, van a responder así. y van a responder bien, porque eso es lo que este, cosechas cuando siembras realmente liderazgo. Este, eso... Veo que Pipe tiene dos preguntas. Sí, yo tenía una pregunta para, en realidad para Daniel o, o Fernando, no como, como, o sea, como por su experiencia en una fintech, ¿no? O sea, ¿por qué tanta gente o sea, va a presencialmente al, al banco de a cobrar el, el, el, estos bonos, el bono familiar universal? O sea, desde la perspectiva de la inclusión financiera y de la falta de datos que hay en... En el sector público, ¿no? Y muy ligado a esta falta de datos en el sector público también. O sea, hasta, hasta qué punto, o sea, esa falta de datos que existe en el, en el sector público es también una oportunidad para, por ejemplo, un emprendimiento Legal Tech, ¿no? Donde de alguna manera se pueda hackear esa falta de transparencia y de alguna manera convertir esa información en, en un activo que pueda luego comercializarse, ¿no? O sea, son dos preguntas ahí. Mezcladas, ¿no? sí. Bueno, el, el, yendo sobre la primera pregunta, este tema del bono, de hecho es una, es una evidencia de algo que nosotros veníamos observando ya desde hace, desde hace un par de meses, casi un año, que incluso en nuestra ruta de crecimiento y de adquisición de usuarios, nosotros nos dimos cuenta que en realidad no solamente teníamos que convencer a... O sea, ¿cómo funcionamos nosotros? Nosotros somos una casa de cambio que está online, tú entras, nos haces una transferencia de banco a, a nuestra cuenta y nosotros nos, te hacemos la transferencia de, de banco a la cuenta de la otra moneda o la moneda que tú querías. Pero nos dimos cuenta que en nuestro proceso de adquisición de usuarios no solamente teníamos que convencer a la gente que use Canvisa, sino que habíamos encontrado dos barreras altas antes que teníamos que saltar. La primera era para la gente que ya tenía banco, teníamos que convencerlos de que usen su banca por internet. Porque en verdad, si ven, la, si ven los datos de, de la profundidad del de sistema financiero, y sobre todo de canales digitales en el mercado peruano, es bajísimo. Y la segunda era, encima, gente que nos escribía, oye, quiero usar tu plataforma, ya, ah, ¿tienes cuentas de banco? No. Este, entonces, sobre la línea lo del bono, yo creo que hay mucho de que es un tema cultural y también que está alineado eh, a malas experiencias pasadas que han tenido los usuarios con plataformas bancarias. Y la mejor evidencia de esto creo que es, no sé si vieron la noticia, de que se habían levantado como 25 mil soles de alguien que había estafado a gente que tenía que cobrar el bono, mandándole un link falso, este, diciendo, entra acá, por acá cobras el bono, y se levantaron su plata. Y entonces yo creo que en verdad es una consecuencia de un... Eh, lo que en, en estadísticas es como, le decimos, como un MA, que es como un efecto rezago de experiencias pasadas, eh, en choques culturales que generan esa desconfianza del usuario, pero al mismo tiempo creo que la misma infraestructura tecnológica de los bancos, con numerosas excepciones, que, eh, que incluso ya están trabajando en el cobro del bono, este, no está a la altura ni siquiera para prevenir que hayan fraudes a sus cuentas, eh, propias como para poder llegar a una integración con el Estado. Entonces, hay un problema desde el lado de información del Estado, pero también hay un problema desde el estándar de las plataformas tecnológicas de las entidades financieras para facilitar esto. ¿no? De hecho, no sé si vieron que ya es el cobro del bono de 760, que es universal en teoría, está entrando Tunky con Interbank para que se pueda cobrar en cajeros, pero no, entramos a la restricción de todo el mundo tiene smartphone, y, o creo que la penetración de smartphones es como 76%, pero ¿cuánta gente tiene ese app? ¿Cuánta gente tiene app bancario? Entonces, creo que por ahí hay una serie de limitaciones. No sé, Daniel, ¿tú, tú cómo la ves? Mira, yo, yo lo que lo que estaba pensando es que... A ver, o sea, creo que en general la, la, las, las plataformas o las, las empresas financieras... Que no, no sé si decirlo, pero me van a, me van a matar ya, pero este, creo que no está, no está bien construido el hecho de fomentar un ecosistema eh, conjunto y está muy independizado, así como pasa con el Estado, también pasa en el, en el sector privado. Yo creo que, eh, los yo siempre he puesto la analogía de que los bancos son como, como titanics que, o como cruceros que están encallados en... en, en, en, en, callados, en y falta unos metros todavía para llegar a la orilla, y la única manera de llegar a la gente son a través de lanchas para ir y llevarlas a la playa. Hoy en día, los bancos tienen una reputación ya formada con gente que no está bancarizada, y se está demostrado por años que la gente tiene esta concepción de los bancos, en que si yo me meto por ahí, probablemente me agarren con una buena oferta, con el préstamo que necesito, pero por algún lado me van a sacar. Esa mentalidad la tienen. Entonces, esa desconfianza, eh, los, creo que los bancos tienen que empezar a dejar de verse, no solamente en los bancos, sino en general, en todos los rubros, creo yo. De hecho, en el rubro de restaurantes fue una experiencia... Hoy en día somos el boom gastronómico, porque el boom de restaurantes empezó a verse de manera colaborativa. Ambos, o sea, el, el boom de restaurantes, los restaurantes más, como que de más alto nivel, empezaron a hablar con los de mediano y bajo nivel, o los, que, los restaurantes que recién empezaron, hicieron el tema de, de la veda, y fue algo que hasta el día de hoy se respeta. Entonces, pero porque buscaron fomentar el ecosistema antes que pensar en su propia rentabilidad en sí mismos. Entonces creo que el banco debería, o los bancos y en todos los rubros en general, empezar a apostar por el ecosistema. En, en casos cercanos, o sea, la, la, hace poco habían dos fintechs, dos asociaciones de fintech en el Perú. Recién hoy, después de dos años y medio, se han juntado. Entonces me parecía increíble cómo los intereses personales a veces están por encima de algo que, de un ecosistema que se podría formar, conjunto, y que tú puedas de repente beneficiarte de una torta más grande. Entonces, eh, creo que es, es mucho aprender de, lo, de las experiencias pasadas, como en el sector gastronómico, por ejemplo, que ha tenido el boom que, que tuvo, y espero que lo siga teniendo, eh, pero es esta mirada no colaborativa, que, que afecta y que obviamente hace que hayan estas ineficiencias en el momento de que la gente tenga que recibir un bono. ¿no? Eh, ¿Por qué no apoyarse mutuamente y tener pis abiertos los bancos con las fintechs para poder llegar a ellos? Eh, probablemente me maten, ya, pero no, no... Y yendo sobre tu segunda pregunta, sobre la, el tema de la data, yo de hecho creo que sería una excelente iniciativa, porque en verdad, parte del feedback que yo me quedé de la experiencia de pero en tus manos es que el Estado ahorita tiene una serie de limitaciones que son en parte impuestas por la estructura actual, en parte son limitaciones que venimos arrastrando por temas de tamaño y temas de alcance pero yo me quedé con la sensación de que ellos realmente necesitan el apoyo de la comunidad tech para poder hacer su transformación digital. Incluso, de repente yo lo, lo leí mal, pero creo que es parte también de la iniciativa que ellos mismos toman cuando aprueban este marco de transformación digital y el Programa Nacional de Transformación Digital a comienzos de año. Pero sí creo que, que buena parte de las limitaciones que hemos visto que han pasado en aplicación de políticas públicas dentro de la cuarentena, han estado básicamente sembradas en la ineficiencia o la incapacidad del, o la inexistencia de las bases de datos actualizadas. Eh, no necesariamente, no solamente es el manejo de la data, es la generación de la data, sino porque muchas veces la data no existe. Y, y en ese sentido, yo sí creo que el apoyo externo a entidades estatales, en la medida en que ellos estén dispuestos a aceptar la ayuda es una excelente opción para poder llevar esto adelante. Buenísimo, gracias chicos. Este Adri tiene una pregunta. Listo. Eh, hola chicos, muchas gracias a todos por su exposición. Yo que es una pregunta para Fernando y para Daniel. En verdad, dos preguntas, así que... Voy con la primera. Eh, decías, Daniel, que para iniciar el negocio como que uno tiene que tener un estudio potable contable y un estudio de abogado. Entonces, cuando ustedes inician esta, tienen esta gran idea y dicen, bueno, vamos a emprender y de pronto se encuentran con un montón de normas y procedimientos que no están en su día a día, eh, ¿cuál es su, su experiencia? O sea, de, de, ¿qué trabas creen ustedes que tiene el emprendedor hoy eh, frente a toda esta como dificultad que parece tan normativa, o de procedimientos que quizás no son tan entendibles, o en realidad fue mucho más fácil de lo que ustedes pensaban. Eh, esa es mi primera pregunta. Y segunda pregunta, eh, vamos por un tema que comentabas tú, Fernando, sobre la confianza en el equipo. Adi también lo decía, me pareció importantísimo, porque creo que, claro, ustedes tienen que pensar en sus clientes, pero también tienen que hacer que, que el negocio funcione. Y eso depende básicamente del equipo, ¿no? Y hoy siento que muchas empresas, muchos emprendimientos piensan, ok, yo tengo la mejor tecnología suficiente para que mi equipo trabaje bien. Pero entonces, ¿cuáles son los retos, en verdad, para que el equipo realmente pueda trabajar desde, desde remoto, que haya realmente una transformación digital del equipo, y eh, es suficiente tener una buena tecnología, o qué más hace falta? Esas dos. Bien, yo, buenísimas las preguntas, Adri. Este, me, me parece interesante porque justo leía una pregunta similar que, que habla de, si es que la, la carencia de un marco regulatorio es una, un riesgo o una oportunidad, ¿no? En nuestro caso sí fue así, o sea, en nuestro caso ya había una normativa para las casas de cambio tradicionales, eh, de hecho cuando creamos la, la plataforma, la SBS nos pedía un local físico, entonces estuvimos de verdad así de, de alquilar un local en encalada para poner un banner diciendo, oye, atendemos digital, ¿no? o sea, a ese punto de... de, de de cómo raro era este, cumplir con esta cuestión. Pero yo creo que, que sí es un riesgo, pero también es una oportunidad eh, que haya una carencia de marco regulatorio como nos pasó a nosotros. De hecho, un hito importante para Cambista fue que nos lanzamos, fuimos, les tocamos la puerta a la SBS, le dijimos, hola, existimos, somos digitales, y nos dijeron, qué extraño esto, eh, nos preguntaron más cosas, y al final, este, al ver efectivamente y al conversar, dialogar, sacaron una, como una especie de adenda de esta, de esta normativa de las casas de cambio, incorporando las casas de cambio digitales. Entonces, creo que, que sí es una oportunidad porque tú podrías, con tu negocio, al demostrar que aportas valor, eh, poder hacer cambios regulatorios a este nivel. ¿no? Y hoy en día ya se están empezando a conversar de los estándares que deben tener todas las casas de cambio digitales, como temas de validación de identidad, como temas de, para evitar fraudes sobre todo, y que también evita el tema de PLAF, algunas cosas este, aparte y automatizaciones del sistema eh, de operaciones sospechosas, etc. Y por el otro punto del equipo es clave, eh, a veces, de ahí te doy chance Fer, Fer para, voy a ser cortito para que tú también contento eh, Creo que sí, a veces el emprendedor tiene esta, esta mirada de que esto es tu hijo, y a veces es difícil soltarlo, es la, es la verdad. o sea y, y te cuesta, y es difícil confiar, pero, pero creo que en, en nuestra experiencia, al ser creo que la edad media de Cambista es 26, 27 años, y, y ver personas que son más capas que tú, o sea, en el, en el, en el punto de vista en marketing, en legal, en, en operaciones, en administración, en finanzas, y que tú puedas ver en otra persona, uno, respetarla, y admirar el trabajo que hace el otro, es, es clave para, hacer, para construir un equipo. Y lo que nosotros hacemos también, creo que no, más allá de la tecnología, que sí es importante, Aparte de esta confianza en el equipo, eh, nosotros somos bastante flexibles en general porque hay esa confianza, pero al mismo tiempo nos trazamos metas semanales eh, y que todos tienen que estar orientados a, oye, que, ok, eh, la, la, la métrica que más importa, que es lo que hablé al comienzo, es las operaciones seguras y exitosas. Entonces todo el equipo se alinea hacia esa meta que es la operación segura y exitosa, que, hay que llegar a 200 operaciones en la semana seguras y exitosas. Entonces, justamente los equipos semanalmente se alinean para moverse ellos mismos hacia ese fin común, semanalmente traquearlo y hay maneras de traquear también ahí eh, esas, esas, esas métricas, esa métrica que más importa, y, y todos están comprometidos con ese norte, ¿no? Eh, y con el propósito, que es lo, lo más importante de comunicar en una empresa. Dale Fer, perdón, si soy hablador. Bueno, para complementar un poco lo que decía Daniel eh, sobre tu primera pregunta, yo ahí discrepo un poco con Daniel porque yo sí soy de la idea de que la ausencia de regulación te juega en contra. Y por lo, o por lo menos en ciertos mercados y basándonos en nuestra experiencia eh, particular, la ausencia, de, asumiendo de nuevo que es un supuesto fuerte de que la regulación está bien hecha y está pensada para solucionar la falla de mercado que se ha generado y, y etcétera. Este, la ausencia de regulación lo que gen, termina generando es un escenario, si es que eres un startup empiezas a competir con un grande en el cual va probablemente a prevaler o a tratar de hacerse, intentar prevaler eh, la fuerza del más grande. Ahora, sobre los retos de, que decías en términos legales a la hora de, de, de que comenzamos, yo tengo una idea ahí que creo que puede no tener mucho sentido pero no sé si se entenderá, que es que Creo que buena parte del problema que tenemos los emprendedores es que tendemos a sobrelegalizar los asuntos que no necesariamente son legales y sublegalizar aquellos que sí pueden serlo. Y creo que esto va no tanto a entender el proceso legal en sí, sino a poder identificar claramente qué cosas requieren una intervención legal y qué cosas tal vez no lo requieren, pero lo primero que siempre se le viene a la mente a la gente es, ok, voy a ponerme okay. reclamo en un decopio, ok, vamos a pelearnos en tal cosa, o voy a poner mi reclamo en tal lado. Entonces, yo tengo esa idea de que a veces tenemos esta tendencia a sublegalizar lo que debería ser un poco más legal y sobrelegalizar lo que no debería serlo, y eso al emprendedor le termina generando una mezcla en la cabeza que creo que se soluciona bastante con con asesoría legal adecuada, ya sea de tu externo o de tu in-house, que en nuestro caso los hemos tenido en ambos lados. ¿no? Eh, y sobre el lado del equipo, yo creo que la tecnología ahí es un medio, pero que es clave la confianza que tú le puedes dar a tu equipo y que le hayas podido dar a tu equipo cuando los tenías cerca. ¿no? Creo que nosotros, parte de lo que nos ha jugado bastante a favor es que en todo momento hemos tratado de empoderar bastante a los diferentes jefes de área y depositar lo suficiente confianza en ellos como para que ellos sepan que nosotros confiamos en las decisiones que están tomando en la gestión remota de sus equipos. Se generan brechas y dificultades de todas formas en coordinación, en coordinación entre áreas, eh, en que no todo el mundo tiene un acceso a un Internet estable y, y eso puede ser un poco difícil de sobrellevar al comienzo, pero creo que lo que hemos tratado de hacer nosotros es crear una cultura en la cual... El, nuestros trabajadores sepan que nosotros confiamos en ellos, sepan que, que tratamos de que si bien estamos en remoto, vamos a respetar los horarios y a respetar sus tiempos. O sea, no el hecho de que estés en remoto quiere decir que te voy a explotar pues hasta las 10 de la noche o desde las 7 y media de la mañana porque estás en tu casa, como sé que hay otras empresas en las que pasa. Y creo que eso genera un espacio de confort en la relación entre el trabajador y la empresa que termina potenciando los resultados. Y creo que eso ha sido súper importante de nuestro lado. Para, Entonces, para ahí, si eh, complementar ahí... Eh, perdón. No, perdón, decirle. Solamente quería decir que, que Fernando fue el que, cuando nos llamaron del comercio... de Daniel! ...de la primera entrevista, Fernando nos dijo... No salgamos, no salgamos. Y yo le dije, sí, hay que salir, hay que salir. Hay que lanzarnos. Y salimos y nos cerraron las cuentas del banco Así que a veces... Sí, tiene yo les advertí que nos iban a cerrar las cuentas. Y al día siguiente nos cerraron las cuentas. Perdón, deciré. Dale, dale. Sí, no te preocupes. Gracias. Este, mira, a ver, yo sí creo que, que la ausencia de regulación es, es casi un buen problema, ¿no? Suele ser un espacio igual que te deja para desarrollar disrupción y, y eso es, es, es por lo menos una oportunidad. Pero, sin embargo, de hecho tenemos que reconocer que la perspectiva del Estado suele tener la tendencia de ser conservadora, ¿no?, tradicional y, y en ese sentido pues eh, puede ser un riesgo importante con con la intención de, de regularlo todo, ¿no? Creo que creo que hay capacidades de, de, de ser innovadores. Muchas gracias, eh, amigos, amigas, por, su, por sus participaciones. No sé si, Álvaro, tú quieres decir algo más antes de concluir. Sí, bueno, ya que estamos en esta discusión de la regulación, este... Y, Álvaro, yo creo si, que... vas a hablar de eso, si vas a hablar de eso, déjame hacerte la siguiente premisa. Yo tenía entendido que en Perú la iniciativa privada es libre, lo que significa que es una idea completamente equivocada pensar que porque no hay ley de la Casa de Cambio Digital, significa que es ilegal hacer cambio digital, más bien es todo lo contrario. Eh, dado que no, no hay una ley que lo prohíba o que lo regule específicamente, es 100% legal hacerlo, ¿no? Salvo que sea un mercado específico. Claro, eh, eh, como dice Cantín ahí el detalle, ¿no? Este, no eh, cuando hablamos de que no hay regulación o si hay regulación, yo creo que es más un tema de si estamos hablando de regulación específica, ¿no? No necesariamente la, la ausencia de regulación específica significa que las empresas van por ahí digamos, en la era de piedra, sin ningún tipo de, de regla. O sea, las empresas, la FinTech, por ser muy concreto, eh, claro que tienen regulación, ¿no es cierto? La, algunos modelos tiene, están sujetos a obligaciones de prevención de los activos, tienen las reglas del Código Civil, tienen las reglas del pro, Código de Profesional del Consumidor, tienen normas tributarias que los graben, este, que graban sus operaciones cuando, no digamos, cuando generan tipo de renta o un supuesto imponible, eh, eh, tienen la norma de protección de datos personales. Entonces, no es tan cierto cuando dicen que no hay regulación, hay regulación, eh, hay regulación general. La pregunta es, ¿necesitas regulación específica? Y ahí es que de depende, pues, ¿no? Y tú lo has dicho, el privado puede hacer todo aquello que la ley no le, no le impide, ¿no? Entonces, ahí hay un malentendido. Yo recuerdo una conversación con, cuando se estaba discutiendo el tema de la, de la ley, y eso, Daniel, se podrá acordar, la proyecto proyecto ley de crowdfunding, y este, eh, y, se, y hubo acercamiento con los congresistas que, estaban, que tenían el proyecto de ley, porque esto salió por decreto de urgencia, pero inicialmente eran proyectos de ley en el Congreso y un asesor de congresista dijo, oye, pero ¿cómo van a hacer esto el crowdfunding? ¿No? Entendía que era ilegal competir con los bancos. Entonces, había un entendimiento que era ilegal competir con los bancos, cuando es lo que claramente hay ciertas actividades que están reservadas para los bancos, pero otras no. ¿no? Entonces, eh, así que yo no veo que, o sea, efectivamente el riesgo es que haya una tendencia a querer regularlo todo más allá de lo que se necesita. Eh, y luego yo creo que, que hay modelos de negocio que muy exitosos, por ejemplo Amazon, el negocio de e-commerce, ha, ha, ha funcionado excelente, ha crecido sin, sin una legislación especial, digamos. Nadie le dice cómo tiene. O sea, hay las normas generales en el marco del cual se mueve, pero no una, no una legislación específica y es sumamente exitoso. Entonces... Habría que ver, habría que sí distinguir un poquito dónde estamos hablando de falta de regulación eh, eh, eh, o, o, o existencia de regulación. Estándares cuando se necesita, sí, creo que sí. Eh, y, y yo sí soy un convencido que lo que genera la regulación es posiblemente predictibilidad. No necesariamente confianza, ¿no? Porque si fuera automáticamente regulación eh, sinónimo o, o causa de la confianza, entonces, por ejemplo, y sin ánimo de maletear a los bancos, pues entonces, los, los, los clientes de los bancos confiarían muchísimo en los bancos porque están recontrarregulados, y eso no necesariamente es así. Por el contrario, casas de cambio digitales sin regulación, es verdad, están sujetos, registrados ante la SBS y con normas en materia de prevención de los activos, pero no es que tienen licencia ni capital mínimo, y sin embargo, generan eh, relación de confianza con sus clientes porque está basado básicamente en user experience Ellos cumplen con los clientes, el cliente regresa y se genera confianza. Y no hay una regulación que diga, tú tienes que hacer la operación de tra la transferencia de fondos en 30 minutos, no hay ninguna norma que regule su operatividad. Entonces, eh, yo sí miro con, con, con, siempre con un poco de sospecha eh, en, en la, la, la dicotomía de regulación o no regulación, en algunos supuestos sí será necesario, pero en general yo creo más en la, en la autonomía privada para, para desarrollar emprendimientos. Sí, completamente de acuerdo, Daniel, eh, Álvaro, y, y es una lamentable, es una lamentable eh, teoría dominante esta idea de que, como algo no tiene una ley especial, por ende es ilegal, y tú lo puedes leer en preámbulos de múltiples proyectos de ley hoy en día, lo puedes leer en las declaraciones de la, de la ministra, de, bueno, de, de, de uno de los ministros hace poco cuando hablaba de, bueno, no pueden volver las apps porque son ilegales, ¿no? Esto es, es, es lamentable y ojalá que todos contribuyamos un poquito en nuestro planeta de arena para. para, para afirmar la libertad que tenemos de usar la tecnología como querramos. Eh, hemos llegado al final, amigos, amigas. Gracias por, por acompañarnos en una nueva edición de eh, estos After Office Digitales de Legal Hacker Lima. Como saben, eh, hacemos esto simplemente con la finalidad de contribuir a, a la comprensión y a la educación eh, común y compartida en nuestra comunidad. Los invitamos muchísimo a visitarnos en legalhackers.pe que es la dirección web desde la cual ustedes pueden acceder a todas nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter. Eh, y además tenemos un espacio de trabajo en Slack, eh, desde el cual ustedes pueden eh, mantenerse en contacto con todos y cada uno de nosotros, compartir sus ideas, sus in in intenciones, etcétera. Y además, a partir de esta semana, hemos habilitado en nuestra página web un formulario a través del cual ustedes pueden proponernos temas que a ustedes les gustaría tocar personalmente en siguientes reuniones de Legal Hackers eh, Lima. Estamos completamente abiertos a escuchar sus sugerencias, sus opiniones. Sabemos que hay un montón de temas de los cuales nosotros no conocemos o que no conocemos a nadie que trabaje en eso. O sea, tenemos un montón de puntos ciegos que nos gustaría corregir, involucrándolos más en el desarrollo eh, y en la programación de siguientes eventos de este espacio. Así que encantadísimos de escuchar sus, esto, sus, pro, sus propuestas. Eh, desde LegalHackers.pe Ustedes pueden acceder a ese formulario, pero también en el chat les estoy poniendo el enlace desde el cual pueden hacerlo. Y sin otro eh, asunto que tocar, les agradezco muchísimo por habernos acompañado hasta ahora y espero que todos estén muy bien, les alayan las manos y que la pasen bien, estoy seguros. Cuídense mucho. Chao, chao. Gracias, un gusto. Cuídense. Chao, Israel. Gracias, chicos. Adiós. Gracias. chao chao, chao, cuídense. agua a todos. Adiós. Pero suelta una frase. <risa> ya solté una, ya solté una. Tengo que pensar en otra para... A ver, a ver. <risa> ya viene última noticia otra vez. <risa> El último en irse a la luz, ¿no? Hemos salido acá. <risa> Chao. Chao, chicos. Chao, Piper. Chao.